Ya son eh, las 11 de la mañana y estamos aquí, como todos los eh, sábados, eh, en la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Y esta parte eh, la compartimos con nuestro público que nos sigue eh, a través de, de Internet. Y el día de hoy eh, tenemos una invitada muy especial para nosotros. Ella es Daphne Valdivia Illades. Es artista y gestora independiente, obtuvo el grado de maestría en Artes por la Universidad de Guanajuato, ha participado en más de una docena de exposiciones colectivas en varias ciudades del país y ha presentado su obra individualmente en distintos espacios de Guanajuato. Además, se ha desempeñado como curadora, dirigiendo la organización y montaje de exposiciones para colectivos locales y nacionales. Su trabajo de investigación se centra en temas de arte contemporáneo, con especial interés en el arte del espacio y la gestión cultural, participando en la Residencia de Investigación en Arte Contemporáneo en Brasil y, la, y otra residencia en eh, Chile sobre arte y procesos sociales. Es miembro del colectivo de investigación alterna con el que concluyó la investigación La Escena Local de Artes Visuales de Guanajuato en la segunda mitad del siglo XX, a través del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico. De 2018 a 2020 dirigió la Clínica de Arte Inconclusa con el apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo. De este proyecto se deriva la publicación de fanzine inconcluso que recopila los textos críticos resultantes de la clínica. Cuenta con experiencia en gestión como coordinadora de las residencias a efecto social 1 y 2 en conjunto con el colectivo de investigación de arte contemporáneo, asimismo fue miembro del comité organizador del Festival Internacional de Performance In Situ Guanajuato en segunda edición. Forma parte del Consejo de Trabajadores del Arte Sección México, actualmente es directora del Centro de Arte Contemporáneo Apar Aparato de Arte en Guanajuato, Guanajuato. Bienvenida Dafne, buenos días. Hola, eh, espero que Disfrutes este tu estancia con nosotros en esta sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato y, y sin más eh, preámbulo te doy la palabra para que nos hagas favor de hacer tu exposición. Muy bien, muchas gracias. Sí, eh, sí pues les voy a hablar un poquito de, de lo que he estado haciendo como al respecto de estudiar la escena local de artes visuales en Guanajuato. Eh, entonces, bueno, como decía ahí, pues yo hago todo esto a través de Aparato de Arte, que es el espacio de, de gestión que tengo ahí, lo que llamo un centro de arte contemporáneo. Y pues sí, la idea es que somos una plataforma de exploración, investigación y creación de arte contemporáneo y el tema específico que nos interesa es la profesionalización de los trabajadores de arte. Entonces, para hacer eso, pues trabajamos en estas cuatro, cuatro líneas, que es la investigación, vinculación, educación y producción. Eh, para la investigación, lo que pensamos fue, eh, ¿cómo vamos a hacer algo desde pues, nuestra, nuestras trincheras para colaborar al desarrollo de la escena de arte contemporáneo en Guanajuato? ¿no? Y para eso consideramos que era importante, como primera fase, hacer un diagnóstico, o sea, pr poder preguntarnos... Eh, ¿Por qué la escena de Guanajuato es como es? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo se relacionan las personas que trabajan en arte en la ciudad, junto con las instituciones y todo? Entonces, pues para poder decir, ok, ya sabemos que Guanajuato funciona particularmente de esta manera, entonces ya de ahí podemos nosotros partir a decir cómo podemos crear actividades que puedan ayudar a, a este desarrollo de, del arte en Guanajuato. Entonces, otro aspecto fue la vinculación, porque... Eh, pues está esta idea como de, de trabajar un poco en colectivo, ¿no? Como que trabajar individualmente, como, incluso como organización, pero de forma aislada, como que no es algo que pues que era funcional, en una, considerando como todo un, el sistema de arte de la ciudad, pues se compone de distintos elementos y pues ser capaces de vincularnos entre estos distintos elementos, pues era importante, ¿no? Como no nada más presentarnos como, bueno, nosotros estamos haciendo esto por nuestra cuenta, sino poder decir, estamos haciendo esto, quizás como alternativa a otras cosas que se están haciendo, pero eh, también es importante encontrar cómo llevar lo que estamos haciendo a colaboraciones con otras personas, ¿no? Eh, la educación, pues también eh, estamos, hacemos, bueno, ahorita saco unos videos de, de YouTube que son más como divulgación de historia del arte, esto, van a salir otros de teoría, o sea, cuestiones así, y también cursos de eh, aspectos, que puedan ayudar a que las personas se profesionalicen para trabajar de arte. ¿no? O sea, que realmente consideren el arte como una profesión, como algo a lo que se pueden dedicar profesionalmente. Eh, y la producción, que bueno, eso quedó un poquito ahí corto con esta situación de la pandemia, porque fue un cambio de sede y un montón de cosas, pero está, está pendiente. Entonces, bueno, eso es un poquito como desde dónde estoy partiendo, eh, qué es lo que hemos estado haciendo desde aparato de arte. Eh, pues para hacer esta investigación que, que les voy a presentar un poco hoy, ¿no? Y, bueno, trabajamos a, a partir de estos dos conceptos clave, que son escenas locales y gestiones autónomas. Eh, estos son conceptos que eh, nosotros tomamos de nuestro trabajo con Curatoria Forense, que es este colectivo de investigación eh, con el que hice la residencia en Brasil. Y, pues, la idea es esta, ¿no? O sea, la escena local se refiere a que eh, es como un punto, un contexto y un tiempo específico en el que hay ciertas condiciones de la forma en que funciona el, el mercado del arte eh, y el trabajo en arte en general, eh, y las personas que trabajan en arte ahí eh, componen un glosario común, o sea, eh, esta idea de qué es arte o qué es lo que se toma valioso como arte eh, es distinta en distintos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí mismo en Guanajuato que la forma en que funciona... El, el arte en Guanajuato, Guanajuato es diferente que cómo funciona en San Miguel, que cómo funciona en León, cómo funciona en Irapuato, ¿no? Entonces, eh, porque pues se estructuran las dinámicas de formas diferentes y entonces por eso es importante saber cómo funciona el arte específicamente en Guanajuato, ¿no? En la escena local de Guanajuato. Y eh, el concepto de gestiones autónomas, que es como lo que también se conoce como espacios independientes o iniciativas independientes o lo que sea. Eh, pero ellos lo manejan con esta idea de ¿por qué gestión autónoma y no espacio independiente? Pues por eso, ¿no? Porque la, para hacer gestión no es necesario tener un espacio físico. O sea, alguien puede hacer gestión para activar otros espacios, para generar actividades en otros espacios, y no necesariamente necesita como un espacio propio para, para hacer sus actividades. Eh, y bueno, esta idea de, de autonomía en lugar de independencia, porque muchas veces lo que se hace en realidad desde una organización de arte es generar eh, pues, relaciones de mutua dependencia con otras organizaciones de arte, con instituciones de gobierno o con otro tipo de, de instituciones privadas. Eh, entonces, este tipo de, de dinámicas en realidad no es una independencia tal cual, sino eh, una mutua dependencia como una forma de colaboración. Y las instituciones autónomas, que son justamente estos espacios eh, pues, abiertos por personas desde una postura independiente, eh, son capaces de responder a necesidades del espacio, de la bueno, de la escena, de las cuestiones culturales o artísticas que no se atienden por la hegemonía cultural, ¿no? Entonces, a, eh, muchas veces lo que sucede es cuando alguien dice yo veo que en mi ciudad no se está atendiendo esta parte o no se está exhibiendo este tipo de arte o no se están dando este tipo de talleres o, o una cuestión así, o sea que vea que, que las instituciones hegemónicas que suelen ser eh, pues estas organizaciones privadas o, o de gobierno, que por ejemplo aquí sería pues la Universidad o la Casa de Cultura o el Instituto de Cultura, cuestiones así, eh, si alguien ve que hay algo como un nicho, algo ahí que, que falta o que ellos creen que puede como hacerse más énfasis, entonces es donde pueden ellos eh, pues responder a esto, ¿no? Entonces, como ir enriqueciendo esta oferta artística cultural de, de la ciudad, eh, pues un poco desde lo no oficial. Y bueno, las gestiones autónomas pueden hacer este diagnóstico de la escena local porque muchas veces están más en contacto con una comunidad específica, no o sea, las instituciones de gobierno o así, eh, pues como intentan cubrir un campo muy amplio de acción, pues muchas veces es difícil que, que conecten con necesidades específicas de ciertas comunidades, no y, y las gestiones autónomas a veces pueden responder a cosas que ven que hace falta en, en barrios específicos, por ejemplo, en su comunidad directa, como ver... Eh, pues en donde están trabajando y hacer cosas desde ahí para ayudar a, a esa comunidad en particular y bueno justamente eh, como parte de este proyecto de investigación de aparato de arte surgió el colectivo Alterna que eh, pues el origen fue que existe esta plataforma en línea que se llama VADB, es VADB que es como una base de datos de artistas visuales y como si fuera Wikipedia para artistas, <ríe> y entonces lo que hay ahí es, eh, pues como un, ahí puede uno encontrar artistas, organizaciones, publicaciones, eventos, obras, o sea, como pues, ir armando un mapa de relaciones entre todas estas eh, partes que componen un sistema de arte, eh, y entonces desde ahí sacaron una convocatoria, para equipos de investigación de escenas locales a nivel latinoamérica. Entonces, pues participamos desde Aparato de Arte con este equipo de investigación y pues ya, ¿no? Entonces de ahí surgió y mientras estábamos en eso, en una de las reuniones estaban diciendo ellos, los organizadores, eh, pues desde dónde quiere partir uno, o sea, como qué investigación quiere uno hacer sobre la escena. Y alguien mencionó también ahí pues la cuestión de la historización, como de realmente saber. Cómo, desde dónde estamos partiendo en la cuestión histórica. Y entonces dijimos, bueno, en Guanajuato, pues creo que eso es importante, creo que tenemos que empezar primero por saber cómo llegamos a donde estamos antes de decir, bueno, y dónde estamos, ¿No? o sea, como primero pensar en, en este desarrollo histórico de, pues de Guanajuato como este, esta escena cultural. Um, entonces, pues bueno, ahí estamos los que conformamos el equipo. Um, y pues entramos a la convocatoria del PECDA para hacer esta investigación y pues ya no, o se quedamos y todo y ya se publicó el libro también con el apoyo del Instituto de Cultura. Eh bueno, está el comercial, que el libro lo pueden adquirir con cualquiera de nosotras que estamos aquí en, en el equipo, eh, pero también está para descarga gratuita la versión digital en la página de Aparato de Arte. Entonces, eh, pues porque pues queríamos que llegara como más personas y como ha sido una investigación apoyada, eh, pues ahora sí que con fondos públicos, pues la idea es que la investigación estuviera pública también, ¿no? Entonces ahí está, para descarga gratuita. Eh, y pues sí, lo que intentamos hacer fue pensar, porque dijimos, bueno, cuando uno hace una, una investigación histórica, ¿cómo determina desde dónde partir? O sea, como estudio, ¿desde dónde, no? Desde dónde hacia el presente. Y pues afortunadamente hicimos, bueno, hicimos esta línea de tiempo ya al final, eh, espero que se vea, pero si no, pues aquí les voy contando. Eh, lo que estuvimos viendo después de investigar un rato en, en archivo y demás eh, fue que era importante pensar en Guanajuato desde la década de 1950 en adelante, porque eh, fue a partir de entonces lo que descubrimos que eh, se empieza realmente a conformar pues, la escena cultural de Guanajuato como la conocemos ahora, ¿no? O sea, digamos, antes de eso era, pues Guanajuato era una ciudad minera y la, los aspectos como turísticos, culturales no estaban tan pues tan desarrollados, precisamente porque eh, la, la manera en que ha evolucionado Guanajuato o la manera en que se planteó Guanajuato como, como lugar cultural, pues no fue una cuestión directamente orgánica, sino que sí fue parte de un plan eh, de desarrollo desde iniciativas gubernamentales, ¿no? O sea, no fue como una cuestión de, ay, de pronto Guanajuato es turístico o, o es cultural, sino que fue una cosa eh, pues que se hizo a propósito, que fue una planeación como de, bueno, ¿cómo podemos convertir a Guanajuato en esto, no? Como aprovechando el, el patrimonio que ya tenía la ciudad en cuanto a, pues que realmente es una ciudad muy particular, por la, los túneles y todas estas cuestiones, la forma en que está conformada. Um, como aprovechar eso, ¿no? Y se nota en varias cosas. Um, por ejemplo, en que la Alhóndiga, pues era una cárcel y pasó de ser una cárcel a ser el Museo Regional de Historia, ¿no? O que teníamos el hospital psiquiátrico y pasó de ser el hospital psiquiátrico a ser lo normal superior. O sea, entonces, como que se tomaron estos edificios que eran, eh, pues que tenían otro tipo de, de carácter o otro tipo de uso y pasaron a eh, conformarse como espacios culturales o de educación o, o cuestiones así. Y también fue cuando se empezó a, a meter más, eh, pues, esta cuestión del, del desarrollo de la universidad, ¿no? O sea, la construcción de, del edificio central y un montón de cosas. Entonces, eh, pues empezamos nosotros a, a ver qué cosas había a partir de entonces, porque además, a partir de esos años fue que empezaron a quedarse artistas, a vivir y producir en Guanajuato. O sea, ya no era solamente que alguien quería ser artista en Guanajuato, se iba a Ciudad de México, sino que ya había empezado a conformarse como esta posibilidad de pues, ser artista en Guanajuato, ¿no? No nada más como yéndose desde aquí. Entonces, eh, pues es cuando empieza a haber pues por ejemplo en el 52 está la Escuela de Artes Plásticas, y es cuando también se abre la Orquesta Sinfónica, es cuando está la Escuela de Arte Dramático que dura como dos años, eh, es cuando empiezan los entrenamientos cervantinos, y cuando está esta cuestión de la Casa del Venado ya en cuestiones eh, como aparte, no, no oficiales. Entonces, es a partir de ahí que empieza a generarse, bueno, y a construirse la, la universidad también como este espacio de pues como que aglomeraba la cuestión cultural, ¿no?, porque pues en ese entonces todavía no se establecían de manera como tan determinada las instituciones de gobierno y entonces la universidad es la que pues junta todos estos aspectos culturales, ¿no?, porque también, o sea, en el 51 es cuando se abre la Escuela de Música, la de Filosofía y Letras, eh, en el 54 está la Feria del Libro, en el 58 se abre el cineclub es cuando se hace esto del Museo de la lóndiga en Radio Universidad en el 61, o sea, como que empieza todas las cosas que ahora son como parte pues, normal de la extensión de la universidad o de cuestiones educativas en, en cuestiones culturales, pues empiezan a gestarse en este momento, ¿no? Entonces, pues esta parte era como importante para nosotras, como determinar desde... ¿Desde dónde empieza a convertirse Guanajuato en esta ciudad cultural? Y pues tiene mucho que ver con que... Aquí voy a cambiar. Con la forma en que se estructura, ¿no? Porque, digamos, las instituciones de gobierno llegaban a complementar las cuestiones que ya se estaban produciendo en la universidad, o sea, así funcionó en Guanajuato, en otros lugares seguramente fue al revés, pero aquí como que la, la influencia de la universidad era muchísima, lo que estuvimos viendo era que, por ejemplo, los grupos culturales que surgían de forma independiente, eh, pues tienen esta cuestión de, de haber sido efímeros, excepto los que fueron absorbidos por la universidad, ¿no? Entonces, muchos, por ejemplo, de los grupos culturales que tiene ahorita la universidad, en realidad surgieron aparte y después como que se absorbieron a ser parte de la oferta institucional. Entonces, esa es una cosa que estuvimos nosotros viendo, como de qué forma se podía, pues, producir arte en Guanajuato, ¿no? Como, de qué forma se, se dio esta dinámica de, de los aspectos culturales desde afuera de las instituciones o desde adentro de ellos, ¿no? Entonces, eh, pues observamos varias cosas. Primero, pues la cuestión de la institucionalidad, que es muy fuerte en Guanajuato, ¿no? Esa es una cuestión, porque esto ya fue más bien, eh, qué cosas son particulares de la escena de Guanajuato y no... Eh, que no necesariamente se comparten con otros lugares, ¿no? Esta cuestión que les comentaba de la escena local, o sea, qué cosas, qué dinámicas tiene específicamente Guanajuato en cuanto al desarrollo y la, las relaciones de quienes trabajan en arte y cultura. Entonces, pues tenemos que la institucionalidad en Guanajuato es muy fuerte, hay otras ciudades en donde eso no es así, sino que quizás eh, quien determina ciertos funcionamientos de la escena puede que sea alguna alguna organización privada, o incluso que las dinámicas mismas de los que trabajan de forma independiente sea muy, muy fuerte, muy cohesiva, pero en Guanajuato lo que hay es esto, ¿no? Como este peso de la institucionalidad, entonces eh, tenemos que la universidad se ha dedicado a, pues a la innovación en el sentido de que, pues como tiene la carrera de artes y tiene como... Um, pues distintos aspectos que permiten la exploración tienen incluso su propio circuito de validación, o sea, como tiene galerías propias, hay cosas que se pueden mostrar en la universidad eh, solo por ser parte uno de la universidad misma, ¿no? O sea, o, o que hay se pueden mostrar ahí los resultados de ciertas exploraciones que se vieron en las clases, o no sé, como distintas cosas, el hecho de que la universidad misma tenga una colección de arte, o sea, distintas cosas que hacen que eh, pues sí haya como este interés desde la universidad por, por cuestiones de innovación en comparación sobre todo a las instituciones de gobierno que regularmente se dedican a la conservación, porque eh, pues este es un, esto es una cosa común como digamos a nivel México, pero en Guanajuato es muy evidente como la cuestión de priorizar eh, pues la conservación del patrimonio en cuanto a presupuestos o en cuanto a interés general de, de las instituciones, eh, por encima de, de las innovaciones artísticas, ¿no? Entonces, que pues bueno, se entiende porque pues tiene que ver con cuestiones de turismo y con cuestiones de que pues les generan dinero en ese sentido. Entonces, eh, normalmente cuando hay, o sea, sí hay como esta tendencia desde las instituciones de gobierno a ser eh, más conservadoras, en cuanto a visión y presupuestos, eh, para presupuestos en el sentido de, de a qué se los asignan. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, como que la relación de la institucionalidad en Guanajuato ha sido esa. Eh, luego, pues, está este, esta cosa del Festival Cervantino, ¿no? Que determina mucho de la dinámica o de la concepción de que uno tiene, la idea que tienen las personas de de qué es Guanajuato en cuanto al aspecto cultural, y eso afecta de varias maneras, porque primero, o sea, al inicio, en la investigación que hicimos, pues descubrimos que el Cervantino le dio a Guanajuato esta eh, como fama a nivel nacional de ser una ciudad muy abierta, por, primero porque pues por su tamaño no era común que hubiera un festival de esas dimensiones, y eh, porque además pues había eventos o ciertas, cuestiones que pues que no, no eran comunes en esos momentos o sea por ejemplo una de las de los testimonios ahí de las cosas que investigamos fue que hubo un escándalo por la presentación de, de una obra de teatro de creo que era Otelo o algo así en en San Roque y pues había un desnudo en la obra y que fue noticia así nacional porque pues había un desnudo en la calle no <risa> era, o sea es como de esas cosas que de definieron un poco como pues, que la gente considerara que en Guanajuato se podían hacer esas cosas, ¿no? como que era un espacio en donde la expresión artística era muy libre y tal. Eh, pero la verdad es que lo que empieza a suceder conforme avanza todo eso es que el Cervantino, por ser iniciativa federal, no necesariamente repercute en la forma en que se desarrolla la escena eh, cultural en Guanajuato, ¿no? O sea, por ejemplo, Guanajuato ha funcionado sobre todo como un contenedor del evento y no necesariamente como... O eh, sea, pues el Cervantino no ha funcionado en Guanajuato como una forma de eh, pues elevar de forma práctica el nivel de la escena, en el sentido de que eh, podría utilizarse como un medio, por ejemplo, de capacitación técnica, de mejoramiento de la museografía, de eh, inclusión de pues no sé como de ciertos aspectos técnicos o incluso artísticos o, o de capacitación de ciertas formas o sea no sé eh, y pues sí hemos visto que en general pues eso el, el papel del Cervantino en Guanajuato ha sido un poco más de um, un evento que sucede en Guanajuato como sede y pues luego se va y Guanajuato se queda pues en su pues en su funcionamiento normal no y un problema de eso es que las personas que se dedican al arte en Guanajuato muchas veces tienen esta impresión de que el nivel real de la escena guanajuatense es el nivel del cervantino y pues la verdad es que no es así o sea, el cervantino viene con un montón de, de estructura preestablecida desde Ciudad de México y, y luego se va y cuando se va, pues aquí seguimos en la misma situación de que no hay un montón de cosas que durante el Cervantino sí suceden. Entonces, eso ha llevado a que sea complicado pensar en estrategias reales para desarrollar la escena de Guanajuato porque pues mucha gente cree que ya está desarrollada, o sea, que, que cree que Guanajuato ya es un espacio, mmm, pues de, pues, funcional para la producción artística y cultural, ¿no? Y pues la verdad es que eh, eso, se, pues esta cuestión de la movilidad cultural, que fue una cosa que también estuvimos viendo, pues contradice un poquito eso, ¿no? O sea, tenemos en Guanajuato una población flotante constantemente, ¿no? O sea, no, no solo los turistas, por supuesto, y eh, pues todos los estudiantes. Entonces, muchas veces lo que sucede es que se hacen... Un montón de iniciativas. Eso sí, en Guanajuato siempre están sucediendo cosas, ¿no? O sea, siempre hay alguien que hace un nuevo proyecto, que abre en este otro lugar, o sea, muchas, eh, pues sí, como muchas iniciativas para hacer cosas, ¿no? La cuestión es que muchas veces esas iniciativas son eh, efímeras, porque lo que estuvimos viendo es que a lo largo de los años, las únicas personas que han podido eh, como mantener sus proyectos son las que ya contaban con los recursos o la infraestructura para mantenerlos independientemente de si funcionaba o no un proyecto, ¿no? Por ejemplo, eh, que alguien usara un proyecto cultural en un lugar que ya era su casa, ¿no? Entonces no tenía que pagar renta, entonces no importaba si no era como tan pues redituable y muchas cosas así, y, y lo que sucede es que muchas veces las personas que acaban de estudiar la carrera de artes deciden tener su iniciativa de arte fuera de la de la universidad y pues a menos de que son, sean personas que ya pretendan quedarse a vivir en Guanajuato, eh, pues normalmente son iniciativas que duran poco, ¿no? O sea, o, pues sí, como que está esta cuestión de, de siempre estar sucediendo cosas nuevas y el problema que hay con esto, porque pues está muy bien, ¿no? Que siempre sucedan, eh, que siempre haya como el entusiasmo de estar generando cosas nuevas, eso está perfecto, pero el problema que hay con eso es que no permite... Eh, pues es como si se empezara de cero cada vez, ¿no? O sea, no, no permite como un, un desarrollo o un análisis de cómo han sido las cosas antes porque las personas que, que proponen algo lo proponen quizás desde no saber qué había detrás de ellos y eh, desde no necesariamente pensar en cómo hacer que eso perdure. Entonces, eh, un ejemplo... Perfecto para mí, que, que es raro porque uno podría pensar que funciona diferente dentro de las instituciones, pero en realidad también funciona así fuera, es eh, pues los, las organizaciones estudiantiles dentro de la universidad para cuestiones artísticas. Um, o sea, no sé, pienso por ejemplo que se organiza el circuito independiente de arte y la forma en que encontraron de organizarlo que a mí me parece muy buena porque decidieron que las personas que eran directores pues iban a cambiar cada año. Que tiene sentido, porque como es una organización estudiantil, pues no puedes tener como directores a las mismas personas porque pues salen de estudiar y ¿qué haces? No? Entonces, lo, la dirección de este circuito cambia cada año y eso hace que siga funcionando. Pero el problema eh, es justamente que esto, que se empieza de cero cada vez, o sea, digamos, a menos de que cada organización, cada dirección, cada grupo de directores... Eh, pues hiciera un registro, hiciera un avance en cuanto a, a documentos, que sí se empezó a hacer ya en cierto punto, o sea, que, que no, no dejar que la siguiente organización empezara de cero, sino como pasarles, bueno, hemos estado haciendo esto y funciona así, y ten, y te paso como la dirección de esto, pero esto fue algo que se hizo relativamente recientemente. Eh, pero antes de eso, pues no, y entonces lo que eso hace es que siempre se mantenga... Eh, a base de entusiasmo, ¿no? O sea, como, ahora soy nuevo, entonces voy a empezar a hacer esto, y a lo mejor esto no avanza, porque no estamos eh, construyendo vinculación con otras personas, no estamos juntando más personas, no estamos creciendo como evento, porque cada año empezamos de cero. Entonces, y esto es algo que pasa mucho, incluso fuera de la, de la universidad, ¿no? O sea, que las personas deciden hacer un espacio cultural con ciertas características, muchas veces sin saber si existió eso antes y si funcionó, o incluso sin saber si ya existe algo así en ese momento. Entonces, eh, pues sí, como con una cuestión de, pues un interés personal de decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y ya. Y no necesariamente pensando, bueno, ¿de qué manera puedo yo eh, pues posicionarme aquí como alguien que está haciendo algo de una manera específica? Eh, no necesariamente diferente en cuanto a lo que se produce, pero quizás sí en la forma de funcionar. O sea, no sé, como, como esta cuestión de ser capaces de aprender de los intentos o, la, o las experiencias pasadas a nivel escena, y no nada más como, pues como ir viendo que funciona, o, aunque ya se haya probado antes, o no sé, como esta pues, incapacidad de, de reconocer la propia historia de, del lugar. Entonces, eso es un poquito lo que pretendíamos, como... Pues, colaborar a eso con esta investigación, o sea, que alguien pudiera decir, bueno, o sea, ¿cómo, ¿qué puedo hacer yo ahora que sé cómo es que funciona Guanajuato en específico, no? Y no nada más partir de, ah, pues, estaría bien que hubiera un lugar así en Guanajuato, cuando en realidad quizás no lo hay porque no, pues no funciona, no se ha podido, no tiene que ver con las características específicas de la ciudad. Entonces, pues eso, en cuanto a la población flotante. Eh, y luego, bueno, la cuestión de la inmigración, ¿no? Que, que una cosa que estuvimos viendo es que, eh, no solo en los aspectos de, pues, educativos, porque sí vimos que en la universidad hubo varios momentos en donde personas específicas, pues básicamente extranjeros que venían a Guanajuato y ya sea que, que pasaban aquí una temporada o se establecían aquí, pues traían... Eh, pues visiones innovadoras de que después se absorbían y ayudaban a ir construyendo eh, pues la forma en que se hacían cosas nuevas en Guanajuato, ¿no? Entonces, eh, yo creo incluso que si alguien hiciera una investigación más profunda, porque pues nosotros hicimos como era un, un campo, pues era como todo lo del arte en este tiempo, o sea, era como bastante amplia. Eh, si alguien hiciera una investigación más profunda sobre esta cosa en específico, yo creo que sí habría forma de rastrear ciertos como saltos en la forma de producción local, rastrearla en, en, con la llegada de alguien que enseñó a hacer eso, a las personas que se dedicaban a eso, o incluso personas de aquí que se iban a algún lado, lo aprendían, regresaban y, y lo hacían, ¿no? O sea, como que las innovaciones iban llegando de esta forma, como en, en una cuestión de, pues, de intercambio externo. Eh, y bueno, vimos una cuestión de dinámicas generacionales, porque... Pues básicamente en este tiempo que estudiamos en la investigación, que fue de 1950 al año 2000, pues vimos que interactuaban básicamente tres generaciones y que la forma en que funcionó esta dinámica entre las generaciones pues fue muy distinta entre todas, ¿no? Entonces, teníamos que la primera generación era eh, pues un grupo de personas que no necesariamente, que eran artistas, pero que no habían tenido como educación artística, en el sentido de que habían estudiado otra cosa, eran abogados o arquitectos o cualquier otra cosa, no necesariamente se habían dedicado al arte en ese sentido. Y eh, lo que ellos pudieron hacer gracias a eso es que pues, ya tenían como... pues sus recursos de otra manera, llegaron a Guanajuato y eh, encontraron que Guanajuato era pues, un lienzo en blanco, ¿no? O sea, era una ciudad que estaba en una fase de transformación de una economía eh, minera a otro tipo de economía como pues turístico cultural y entonces pues afortunadamente pudieron hacer muchas cosas porque pues no había nada no entonces fue como pues vamos a abrir esta carrera vamos a abrir esta iniciativa vamos a poner estos museos vamos a hacer estas cosas o sea, era una, un tiempo de apertura que pues ya no se repitió, ¿no? Eran unas condiciones muy específicas que les permitieron a estas personas posicionarse políticamente en la ciudad, eh, que pues no, que fueron condiciones que no volvieron a repetirse, ¿no? O sea, una vez que estas personas establecieron todos estos aspectos, que todas estas instituciones, organizaciones y demás que consolidaron, eh, pues la dinámica de la escena cultural, eh, pues ya no hubo como esas eh, condiciones para las personas que siguieron, hubo otras que precisamente eh, sus alumnos, por ejemplo, que fueron ya de la siguiente generación, pues ya estaban en una circunstancia de que ya en la escena en la que trabajaban ya había instituciones, ya había eh, contenidos educativos, ya había espacios expositivos, todas estas cosas que cuando las otras personas llegaron no había. Eh, entonces, pues el problema que ellos tuvieron fue de estarle solicitando a estas organizaciones ya constituidas, pues espacios para para mostrar lo suyo, ¿no? Eh, entonces, ahí es cuando empiezan a surgir varias eh, instancias alternativas, o sea, que la gente empieza a hacer... Bueno, todo este grueso generacional fueron los que constituyeron después, eh, pues, a todas las... Pues, todos los empleados, o sea, todas las personas que se dedicaron a la administración de todas estas instituciones, ¿no? Entonces, eh, pues, ahí hubo como campo laboral en el sentido de... Mm, pues sí, en la cultura, pero en este sentido de, de las instituciones. Y lo que intentaban hacer era eso, o sea, hubo varias iniciativas separadas de las instituciones, eh, precisamente para intentar abrir espacios para cosas que no se estaban presentando en ese momento en las instituciones que ya estaban establecidas, ¿no? O sea, porque... Um, pues los museos tenían algunos, eh, esta cuestión de no necesariamente abrir tantos espacios para los artistas locales, o la universidad, por ejemplo, eh, no tuvo, era complicado que los profesores incluso, y los alumnos menos, expusieran las galerías de la universidad hasta más adelante. Eh, entonces hubo como, era esta cuestión de, bueno, ¿y nosotros dónde exponimos? ¿Qué podemos hacer? Y empiezan a, a hacerse, pues, distintos, pues, a usarse los espacios públicos de la ciudad para pues, hacer estas presentaciones de obra o personas que empezaban a abrir sus propios espacios para esto. Y después la siguiente generación eh, empieza, ya no tiene como esta disputa política, porque sí hubo un poquito eso entre el, esta primera generación que ubicamos y la segunda como de eh, como solicitar así, de, bueno, abre espacio para nosotros, ¿no? Y, y la tercera generación ya no tuvo eso porque... Eh, empezaron a trabajar de formas diferentes por aspectos eh, pues tecnológicos, básicamente, que era eh, pues esta posi posibilidad de, pues de comunicación con otros, con otros lugares, con otras cuestiones que no hacían que dependiera de pues, las generaciones pasadas su propio posicionamiento en el arte. no entonces mmm, también una cuestión que estuvimos viendo es que eh, en cuanto a iniciativas o galerías o cuestiones así, en Guanajuato era complicado que funcionaran espacios dedicados únicamente al arte y que los espacios que, que realmente funcionaban como pues, puntos de reunión para todo esto, pues eran más bien espacios como restaurantes, bares, cafés. Eh, y esto es algo que se mantuvo por muchos años, incluso después del 2000, ¿no? O sea, había muchos espacios que, que, aunque eran espacios culturales, en realidad pues era, se mantenían de otros aspectos. Una cuestión que vimos, porque, bueno, en este momento estábamos haciendo la segunda parte de la investigación, que es de los últimos 20 años de arte en Guanajuato, del 2000 al 2020, y pues habíamos llegado a esta conclusión de que en los últimos cinco o seis años habían surgido más espacios de arte contemporáneo que solo se dedicaban a eso y que no tenían pues como otra actividad paralela, como esto de, de ser un bar o ser un restaurante o así eh, pero pues con esta cuestión de la pandemia pues un montón de estos lugares ya no existen entonces, o sea como físicamente por lo menos, entonces pues a ver a dónde va eso, pero pues ya había estado constituyéndose un o sea, lo que eso indicaba era que la escena ya era capaz de tener estos espacios especi especializados en arte, y no solamente en donde el arte fuera una actividad paralela a otra actividad económicamente sustentable, ¿no? Entonces, eh, pues eso era como una cuestión que a mí personalmente me emocionaba, y ahora pues a ver qué, qué sucede, si, si vuelven a surgir o qué pasa, pero... Pero pues sí, no sé, como que esa era una cuestión que, que estuvimos viendo. Luego el aspecto de la vinculación, que pues, digamos, consideramos como los distintos agentes que componen la escena de Guanajuato, ¿no? Que pues era pues básicamente los artistas, eh, los espacios, las, las gestiones autónomas y eh, pues las instituciones. Y la cuestión era, ok, ¿cómo se relacionan los artistas entre sí? Y... Pues sí ha sido complicado en Guanajuato, como esta cuestión de la relación entre artistas, o sea, como que todo el mundo sabe quién está trabajando en el arte, pero no necesariamente se arman colaboraciones de importancia. Eh, incluso cuando se han conformado colectivos, eh, muchas veces son solo colectivos de exposición y no necesariamente colectivos eh, con un interés de, de desarrollo de aspectos específicos de la escena. Eh, o sea, no sé, lo, lo comento así porque sé que en otros lugares ha habido colectivos de artistas que tienen objetivos políticos precisos, o sea, por ejemplo, grupos de artistas que deciden que pues, hace falta un museo de arte contemporáneo en la ciudad, y entonces trabajan juntos en cuestiones de producción, pero también en cuestiones de desarrollo de las políticas públicas, para pues, generar transformaciones en, en la forma en que funcionan las cosas en su escena. Y en Guanajuato, pues, esto casi no ha sucedido. Es como más bien una cuestión de, pues, a veces cada quien trabaja individualmente y si se hacen colectivos, pues, son colectivos de exposición. O sea, como de trabajamos el, la misma técnica, trabajamos el mismo tema y, pues, vemos dónde conseguimos que podamos exponer todos. Pero no con esta idea de, bueno, somos trabajadores en un gremio específico que podemos solicitar o trabajar o tener acción política de alguna forma o acción organizativa o o de generación de fondos, o sea, no sé. Um, y justamente esto tiene que ver también con esta relación que se hace entre las gestiones autónomas y las instituciones. Um, en Guanajuato pasa que todos los agentes de la, que trabajan en la escena trabajan de forma individual, o sea, casi no hay vinculaciones de importancia entre... Eh, los artistas y la universidad entre la universidad y las instituciones de gobierno entre los museos de las instituciones de gobierno y los colectivos de artistas entre o sea esto no sucede sino que cada quien está trabajando como de forma aislada y eh, incluso cuando sí se hacen vinculaciones pues no son particularmente funcionales porque muchas veces lo que pasa es que como en Guanajuato está este peso institucional de la universidad y del, de los museos, de las instituciones de gobierno y todo esto, eh, no solo en una cuestión como práctica en el sentido de cómo funcionan, sino en cómo la gente piensa las posibilidades de vinculación. Porque, por ejemplo, una cosa que sucede mucho es que las instituciones consideran su apoyo a las pues a grupos independientes a las gestiones autónomas como, no como algo de desarrollo, sino solamente como un apoyo económico y muchas veces precisamente por eso pues no hay mucho entusiasmo por apoyar, ¿no? Porque, y al mismo tiempo las gestiones autónomas consideran que esa es la única forma de relación con las instituciones. Una vez tenía yo una conversación justamente con una chica de una galería donde yo les decía, es que si ustedes están teniendo el problema de que, bueno, antes estaban en este circuito y les daban que la lona y les daban que para el brindis y les daban un montón de cosas a cambio de pues, formar parte del circuito y de que la institución pudiera decir, hemos apoyado a todas estas organizaciones y nos pon las ponemos en nuestro librito de resultados, y si ya no les dan ni eso y además luego les quedan mal, o sea, un montón de cosas, no hay ningún tipo de confianza en las instituciones... Y al mismo tiempo tampoco hay otra forma de concepción de cómo poder relacionarse desde lo independiente, ¿no? Porque yo le decía, es que si la institución no te está dando ni capacitación, ni validación, ni apoyo económico, entonces tú no necesitas a la institución, es al revés. Si tú como gestor, como una persona que tiene un espacio autónomo, te estableces como experto en tu área, o sea, si tú dices, mi gestión autónoma se dedica a esto en específico, y yo sé que las instituciones no pueden dedicarse a las cuestiones específicas porque intentan cubrir un ramo más amplio. Entonces yo puedo llegar con una institución y decirle, soy experto en esta área y te puedo apoyar en tu desarrollo cultural, en tu plan de, del presupuesto, en lo que tú quieras así, de esta manera. Y entonces que fuera un intercambio no de subordinación, en donde se está como dependiendo de la caridad de las instituciones económicamente, sino de, de posicionarse como interlocutores válidos en donde uno pudiera llegar y decir soy experto en mi área y entonces puedo asesorar estas áreas de, de tu trabajo de esta manera, ¿no? O sea, como ser capaces de decir ¿qué puedo yo ofrecer como organización autónoma para generar procesos de vinculación con instituciones ya posicionadas? Entonces, como que esa es una cuestión que muchas veces no se piensa y lo único que sucede es eso, ¿no? Como no hay un ofrecimiento de algo que sea propio de nuestro trabajo, sino eh, pues nada más como una solicitud de apoyo que muchas veces no es muy clara, ¿no? Una cosa que lo vimos pues muy claramente en ese sentido fue desde, desde Aparato de Arte, fue que eh, pues esto, ¿no? La realización de, de este festival de performance, hubo sí una parte como de, bueno, vamos a, a ver si nos puede apoyar la universidad en algo, y pues ya, no y, y realmente la, el apoyo que nos dieron fue mínimo, fue casi simbólico y fue, pues no, o sea, honestamente para la organización de un festival internacional era nada, o sea, no sirvió de nada, pero además fue con una idea, con una postura como de, Hmm, es un festival de performance y no estoy seguro de que deban poner nuestro nombre ahí porque pues ¿qué, de qué se va a tratar el performance, o sea, no podemos como estar detrás de algo así, si no sabemos qué, si no sé qué, y fue como de bueno, sí, entonces eso por un lado. Y por el otro, cuando realmente fue de, bueno, tenemos este tipo de cursos, podemos ofrecerlos eh, pues a sus alumnos dentro del marco de esta cosa que están haciendo, y fue como de, ah, sí, claro, y entonces <ríe> es muy gracioso que cuando uno que uno puede observar que cuando uno ofrece el recurso que se puede pagar a cambio de lo que uno ofrece es mucho mayor que cuando solo se solicita. O sea, porque si comparáramos como las, la cantidad de dinero que nos dieron por un curso que por la que nos dieron por un festival de apoyo a un festival internacional, pues fue así, o sea, es ridículo. Entonces, es como un poco eso, ¿no? Porque también entiendo desde las instituciones es como de, como ¿por qué te daré dinero? O sea, como ¿qué de lo que estás haciendo? me comprueba que es eh, de calidad o que tiene sentido o que no es nada más como de pues no tengo dinero porque mi proyecto no está bien planteado y por eso lo estoy pidiendo aquí. Entonces también es una cuestión de pensar desde dónde está uno partiendo para poder generar estas vinculaciones, qué tipo de vinculaciones se quieren generar. Um, y pues eso, o sea que, que en general en la ciudad de Guanajuato ha sido complicado que las personas que trabajan en arte y cultura se organicen y se conciban a sí mismas como pertenecientes a un, pues un gremio vulnerado, porque aunque Guanajuato se considera esta ciudad cultural, en realidad es muy complicado desarrollar una carrera artística en la ciudad. Eh, precisamente por eso, ¿no? porque el, el, la visión de lo que es cultura en Guanajuato, en realidad tiene que ver con apoyar el Cervantino, que implica en realidad apoyar que otras personas vengan aquí, y eh, las cuestiones de patrimonio. Entonces, eh, pues sí, la forma de, de desarrollar eso sería pensar qué podemos nosotros construir o aportar desde nuestra propia organización independiente para entonces, ya que consolidemos una idea clara de cómo creemos que deberían de ser las condiciones laborales de las personas que trabajan en arte, pues poder establecer este diálogo con las instituciones, pero no antes, porque entonces no se va a poder tomar en serio entonces, pues sí, esa es como una cuestión que, que estuvimos viendo mucho. Y, y bueno, la cuestión de la crítica, que en realidad, pues puse ahí crítica, pero debería decir ausencia de crítica, porque una de las cosas que estuvimos viendo es que, eh, pues eso, que en Guanajuato no hay crítica formal. Entonces, la, ha habido intentos, como que estuvimos viendo en esta investigación, ha habido intentos de, de generar columnas críticas, ya sea en la prensa o, o personas que se dedicaban específicamente a cosas así. Y pues no era funcional porque eh, incluso llegaron a ser como rechazados. O sea, uno de los testimonios que tuvimos fue justamente de alguien que, que intentó como dedicarse a eso desde la prensa y, y le dijeron directamente que no lo iban a invitar a las exposiciones porque se dedicaba a eso. O sea, y es como... Es curioso porque en, en escenas más complejas en donde la crítica sí es algo que se establece como parte de la dinámica del sistema de arte, la crítica es necesaria porque uno como artista piensa, es importante para mí que crítico fulano me diga, o sea, lleve esto que estoy haciendo o, o dé una reseña de esto que estoy haciendo, mmm, porque es una forma de validación y, y por lo tanto de posicionamiento, de generación de prestigio y de todo lo que es necesario para uno ir construyendo una carrera de arte pero en Guanajuato eso no existe y parte de por qué es que precisamente um, como que la idea del trabajo en arte en Guanajuato no se ha tomado muy en serio, incluso por las mismas personas que se dedican a eso, sino que muchas veces se, se hace como actividad secundaria y como algo que es como de sí, sí hago estas otras cosas, pero también soy artista. No sé, como esta idea de tomarlo personal como si fuera una cuestión de de, porque, por ejemplo, una cosa que había es que un montón de las exposiciones que se hacían, la obra ni siquiera estaba en venta, y si haces una exposición para mostrar tu trabajo, o sea, es absolutamente válido, pero si así es siempre, o sea, si es como una tendencia, una cuestión así, en realidad lo que está pasando es que las exposiciones no son para dar a conocer el propio trabajo y para ir construyendo una carrera de arte, sino para decir... Eh, esto es lo que yo hago, y relacionarse tan directamente con la obra, que cuando alguien hace una crítica, no es una crítica a mi obra, no es una crítica a mi trabajo como artista, como artista es una crítica a mí. Entonces, el problema es que por eso no se ha podido tomar, pues construir esta crítica de, de arte de esa manera, ¿no? Entonces, eh, pues sí, como que una de las cosas que, que son importantes pues para mí, y con esta cuestión del aparato de arte, es esta idea de la profesionalización, justo en ese sentido, ¿no? Como de decir, ok, ¿qué implica ser un trabajador profesional de arte? Porque ya ni siquiera es solo esta cuestión... Eh, porque, digamos, en escenas más complejas, cada persona que se dedica al arte tiene un rol específico, y hay un montón de roles, ¿no? Me acuerdo que en una de las residencias que hicimos aquí, tuvimos una residente de Brasil, y para ella era como de, no, es que yo ya me estoy atrasando en mi carrera porque tengo 20, no sé, veintitantos y, y no he sido asistente de curador. Y es como de, <ríe> o sea, en Guanajuato ni siquiera hay asistente de curador porque pues ni siquiera hay curadores en el sentido de, alguien va a hacer curaduría, quizás el, el maestro, quizás el artista, quizás el dueño de la galería, quizás el que está haciendo ahí la museografía, pero digamos, no hay nadie que sea el curador, o sea, alguien que se dedique a solamente ser curador, no porque no tiene sentido, no hace falta, porque no está tan desarrollada la escena como para que eso sea necesario. Y no estoy diciendo que uno tiene que llevar la escena hacia eso, pero eh, como sí poder observar que la ruta de la carrera no es clara en, en Guanajuato y honestamente en México en general, porque por ejemplo, que esta chica dijera eso, evidenciaba que en Brasil es muy obvio, eh, por lo menos en Sao Paulo, como cuál es el camino de una carrera artística, ¿no? O sea, como saber, eh, ok, yo soy egresado de artes y entonces quiero llegar a ser este tipo de artista o este tipo de trabajador de arte, eh, entonces, ¿qué pasos tengo que seguir o por dónde tengo que ir para llegar a eso? Y pues en México eso es súper complicado de saber y, y tiene mucho que ver por cómo se maneja en general el arte desde pues desde todos los aspectos, incluyendo las políticas públicas, ¿no? Porque una cosa que, que a mí me sorprendió muchísimo también de eso, eh, fue que, que luego siempre le ando mandando este documento a todo el mundo, porque para mí es impresionante que exista, el Ministerio de Cultura de Brasil sacó un manual del artista visual, y es básicamente, es un, un libro eh, donde viene todo lo que alguien tendría que saber para... De dedicarse a una carrera artística con posicionamiento internacional. O sea, viene desde cómo construir una colección de arte, cómo hacer conservación de tu obra, cómo hacer tratos con las galerías, cómo así un montón de ese tipo de cosas, hasta las cuestiones de aduana, cómo transportar tu obra, cómo hacer los aspectos legales para llevarla a otro lado. O sea, todo, así todo, absolutamente como un manual, así tal cual, de pasos específicos de cómo ser artista. Y, y pues eso, ¿no? O sea, que en México no sé si haya alguien que tenga, que sepa toda esa información aquí. O sea, como que... Y pues por supuesto, si trasladamos eso a un lugar del tamaño de Guanajuato, pues mucho menos. Y también sé que, que quizás no se trata de exigir que Guanajuato supiera todas esas cosas, pero sí, a mí sí me parece importante que tendríamos que tener claro como trabajadores del arte ¿Qué cosas funcionan? ¿Qué cosas no? ¿Qué, cosas, qué carencias hay? ¿Dónde podemos aportar? Cómo podemos, ¿Qué cosas son cosas que podemos aportar y qué cosas son cosas que tenemos que exigir a las cuestiones de, de las instituciones culturales, a las políticas públicas? Entonces, digamos, mientras no sepamos todas esas cosas, pues no va a estar muy claro hacia dónde podemos llevar eh, las posibilidades de que Guanajuato sea un lugar en el que se pueda pues, vivir del arte, ¿no? En lugar de... de pues que el arte sea como esta excusa para, para otras cosas, o sea, no sé. Entonces, pues eso ha sido como, como parte importante de este, pues de este trabajo que hemos venido haciendo con la investigación, con las actividades de lo de aparato de arte. Y pues sí, no sé, o sea, en este momento, bueno, después de, vamos a ver cómo se establecen las cosas aquí post pandemia, después de que todos estos espacios que que les comentaba, pues ya no existen, o por lo menos no existen físicamente, porque... Pues sí, no sé, como sería cosa de ver hacia dónde se construye de nuevo esto. Y ahorita lo que estamos haciendo es esto de... Porque, digamos, ya, tenemos, ya vimos cómo funcionó de 1950 al año 2000, pero por supuesto que el año 2000 para acá debió haberse modificado de formas muy particulares por las cuestiones tecnológicas, ¿no? O sea, como que las posibilidades de comunicación del Internet y, por lo tanto, de vinculación a distancia con otros aspectos, eh, pues seguramente modificó la escena así de otras maneras o introdujo nuevas dinámicas de funcionamiento. Entonces, eso es lo que estamos ahorita nosotras eh, investigando como llegando a esta segunda parte. Eh, y pues sí, o sea, va a estar curioso porque precisamente esta investigación era de 1900, no, del año 2000 al 2020 y pues va a ser peculiar porque sí se va a marcar como un, pues un lapso de tiempo muy específico, porque luego uno piensa, bueno, ¿dónde terminó esta investigación? No? O sea, 2020, porque pues es el año en el que estábamos, ¿no? Y, y cuando planteamos esta investigación. Pero pues ahora en realidad va a ser porque, eh, porque 2021 y en adelante va a funcionar distinto, se van a construir nuevas cosas, porque va a volver a suceder esto de empezar de cero un poquito, ¿no? Con esta cuestión de que los espacios... Eh, autónomos que estaban funcionando de cierta manera pues ya no pues ya no existen entonces pues ver qué se va a construir ahora pero por lo menos creo que la contribución que se puede hacer desde aparato de arte que es lo que estamos haciendo es esto de eh, va se puede empezar de cero pero si alguien quiere saber qué es lo que había antes o qué forma de qué forma ha funcionado antes y por lo tanto planear desde ahí cómo va a funcionar su propia iniciativa eh, pues que sirva para eso, o sea, esa es como la intención que tenemos, que pueda, eh, que a través de la historización de la escena pueda no, no necesariamente empezar de cero cada vez, sino ir construyendo sobre lo que ya fue, eh, conscientemente, porque pues siempre se construye desde lo que ya fue, pero si uno los, ya sabe qué es lo que estaba, o sea, uno puede, pues realmente posicionarse como una contribución a esto que ya venía desarrollándose, ¿no? Entonces... Pues eso es lo que, pues lo que venía a presentarles hoy y más bien si hay preguntas o si ya se, se genera más como tipo de conversación, pues ya, ya sería, estaría bueno. Muy bien, muy bien, muchas gracias, este, darle Valdivia. No sé si alguien del observatorio quisiera hacer alguna pregunta. Piri, por favor, si eres tan amable. Si abres tu micrófono, por favor, para escucharte. ¿Okay? Entiendo, Buenos días. Escuché con mucha atención la exposición de la señorita o señora, perdón, mi, mi falta de cuidado de atención. Pero le voy a tomar un tema que se llama Festival Cervantino. El Festival Cervantino me tocó verlo nacer, me tocó construirlo, más allá de las tonterías la señora López Portillo hizo del Festival Cerro algo maravilloso para Guanajuato. Se construyeron un... cinco teatros. Gracias a eso, Se construyó la plaza. Habla, habla de frente a la pantalla, no, no hacia un lado, porque sí. se pierde tu voz cuando... Ahí está, cuando... Estoy... ahí está bien, ahí está bien. Entonces, sepa usted que se construyeron teatros, se reconstruyó el teatro principal, el, se hizo el teatro colonial, se hizo la lona de granitos se reconstruyó el Teatro Juárez que se estaba cayendo la gente quizás no sepa que hubo técnicos que vinieron a decirle al gobierno de Ducoy que ve que tú vas a meter el teatro para reconstruirlo y la señora López Portillo nos mandó a aquel gran arquitecto Vázquez, Pedro Vázquez y Lorenzo Zambrano regaló 300 toneladas de cemento que se inyectaron al bajo para nivelar el, el famosísimo teatro ahí está Chilo todavía de gerente o de encargado del teatro quedó hasta chueca la parte de la escenografía. En fin, podría platicar de muchas cosas. El Festival Cervantino es algo que quiero dejarlo muy bien subrayado aquí. Es una expresión de arte guanajuato en ese momento, no porque yo estuve ahí trabajando, porque me tocó el rescate, tuve esa suerte de la historia de la vida, sino que el Festival Cervantino colocó a Guanajuato en la escena internacional turísticamente hablando. Le permitió a muchos, turistas, a muchos artistas guanajuatenses sobresalir, que ya poco a poco han muerto. El, este paisajista que era espléndido, el mismo cerámico, etcétera, etcétera, para no decir nombres. Pero quiero decir que eso, yo viajé a Salzburgo, viajé a Edimburgo, fui a Roma, era increíble el posicionamiento y, del Festival Cervantino en el mundo. ¿Qué sucede? Y es mi crítica porque yo me ausenté ahora, bueno, casi 30 años, es que vienen nuevas autoridades, quienes sean, para no meter en partidos políticos. Su ausencia de cultura y preparación provocan este abandono y se pelean con el gobierno federal a lo tonto. Yo lo que había logrado con el gobierno federal era que todos participaran en la Universidad de Guanajuato. Había un patriarcado, pero tenía el control. Nosotros, el Estado de Guanajuato, contrataba a la gente y ponía la lana. Había un montón de trabajo, había chapa para los turisteros, etc se hizo gracias a la Fiscalía de San Gabriel de Barrera no es feo que hizo Velasco Ibarra el otro hermoso se construyeron 800 habitaciones gracias a la Fiscalía de San Gabriel a todos los que hay los tiempos entonces yo creo con todo el respeto que hemos algo que usted dijo que es lo se lo compro perdimos el sentido del arte Guanajuato el gran visión de Torres Lana de hacer la calle subterránea sacó de la pobreza a un Guanajuato que se con dinero. Ese Guanajuato que no permitía a los grandes artistas sobresalir. Vino Aguilar de Maya y es el rescate inicial, lo viene con esa visión tonelada, luego Duco y viene con el Festival Cervantino, luego viene un abandono, es una crítica cultural. un abandono a la parte artística cultural. Y hoy resulta que son los representantes del Festival Juanito Pérez, dicho Pérez, nadie con la idea de qué es la cultura. Y para finalizar, le puedo decir, vino su miniatra, se le acordó. Bueno, ya murió. con la orquesta de los Ángeles se dirigió un sí le decir, yo, había una grandeza en Guanajuato, y no la grandeza de verdad no con la La, la, la grandeza que había. había exposiciones artísticas, había literarias, había grandes cosas, y no porque yo estuve en esa parte. ¿Por qué no las rescatamos? Mi pleto es rescatar. Vamos a jalarlas vamos a volver a ser grande a Guanajuato, en el, arco, en el no en los altos papas que ahora hay, no en las cosas tristes que ahora hay, no semejan a Guanajuato cultural. Finalmente, le puedo decir una cosa, yo creo que pocas ciudades en el mundo, y este debate lo tuve esta semana con gente, con ustedes, tienen la fuerza de Guanajuato, ¿eh? pocas gentes, una gente de fuera, como en la debate yo digo, bueno, Guanajuato es algo histórico y único, a Guanajuato hay que meterle dinero, hay que meterle fuerza para volverlo a y yo creo que los guanajuateses tenemos que aprender, desde poner autoridades municipales que entiendan que queremos ponerle a los estatales y el que esté en León y nos abandone que esté bien guanajuato y tercero, el gobierno federal que está hecho bolas que va a pedirle algo de cultura pero sí volverlos a montar a montar en el arte y en la cultura por Guanajuato. Si no lo hacemos, vamos a volver a tener las ruinas. Las ruinas que ves. Hay que tener cuidado, ¿no? hay que regresar esa fuerza de arte, cultura y expresión a Guanajuato. Te agradezco mucho, maestra de arte. Gracias. Gracias. Sí, pues precisamente... Eh... Sí, eso es lo que estuvimos viendo, que, que justamente también a partir de esos años fue que se empezó a hacer esto, ¿no? De, de la subterránea, o sea, todo lo que ahora se da por hecho en Guanajuato eh, fueron cosas que se construyeron en ese momento, y sí, totalmente, o sea, eh, Guanajuato, sí, el, el Cervantino contribuyó muchísimo a que Guanajuato pudiera desarrollarse como escena cultural, ¿no? Además, eh, no solo a raíz de esta planeación de, como de políticas públicas que hicieran que, bueno, que la economía de Guanajuato se fuera hacia ese lado, sino sí, claro, también con la cuestión del Cervantino, por esta cuestión de internacionalización, ¿no? Porque es, eh, pues sí, normalmente un festival de ese tamaño no sucede en una ciudad de este tamaño, ¿no? Entonces, está, o sea, sí ha sido como absoluta, absolutamente funcional para eso. Y sí, más bien lo que hemos visto es eso, como de, bueno, ¿y cómo podemos hacer...? que precisamente este festival, con toda esa potencia que tiene y como, con todas las cuestiones que, que hace, eh, contribuyan ahora a este desarrollo de la escena, ¿no? Porque efectivamente ahora lo que ha sucedido mucho es que eh, pues se nota que la idea del festival es eh, no necesariamente de desarrollo cultural, ¿no? Por ejemplo, lo veo yo en, en cuestiones de que hace algunos años, o sea, desde hace algunos años para acá, los espacios de los museos no se han utilizado por completo para exposiciones de arte visual, sino que a veces se utilizan para exposiciones de curiosidades, ¿no? Por ejemplo, esa que hubo de calculadoras antiguas, es como de, ok, sí, muy interesante ver calculadoras antiguas, pero eso cómo está contribuyendo a las artes visuales, que se supone que es una cuestión, pues, que es parte del festival, ¿no? Eh, ¿Por qué estamos beneficiando solo a las artes que son, eh, pues, que entran en esta lógica del espectáculo, ¿no? O sea, las artes escénicas y todo esto. Por, y dejando de lado las artes visuales, si hay los espacios para ello, o sea, como por qué traer una exposición de ese tipo. Y hubo varias así, que, que pues para mí es quitarle espacio a los artistas, para dar espacio a, pues, curiosidades históricas o lo que sea. O sea, como que siento que no era el lugar, o sea, que el Cervantino no es el espacio para hacer eso. Y también cuestiones como que los eventos de calle de los pastitos, en lugar de ser estos eventos, pues, familiares o como de cuestiones acrobáticas o cosas que permitieran una escala mayor que lo que se presenta en los teatros, de pronto fueron absolutamente reemplazados por espacios de música electrónica, porque, pues, ahí sí puedes vender cerveza, ¿no? O sea, como que cosas de ese tipo. Es como, eso debería de, pues no sé, como que no, se hace muy evidente cuál es la prioridad y, y la prioridad no es necesariamente, pues eso, el arte y la cultura, ¿no? Y, y en ese sentido es que se utiliza Guanajuato como una sede nada más y, y pues no, pues sí, no, no me parece adecuado y, y sí, precisamente porque se podría hacer algo de importancia con esos recursos y con esa infraestructura y con, las posibilidades de vinculación de un festival de este tamaño. Pues este, muchas gracias, este, uh, Pidi, por tu participación. Le vamos a dar la palabra ahora a Carla Miñón, que quiere intervenir. Adelante. Si abres tu micrófono, gracias. por favor. Y si nos bueno, hace el favor, bueno. Dafne, de quitar tu. La, lo de compartir la pantalla para podernos ver todos, gracias gracias, primero que nada, muchas gracias buenos días a todos muchas gracias Dafne por aceptar la invitación por estar aquí, fue un espacio muy educativo ha sido una plática muy interesante y, y pues nos has cambiado la percepción al menos a mí me lo has cambiado la percepción que yo tenía de la cultura en Guanajuato eh, y, y tengo dos preguntas para ti bueno, también quiero felicitarte por tu investigación. Realmente es un trabajo, híjole, de, de mucha calidad. Muchas felicidades también por la publicación de tu libro y muchas felicidades por todo lo que has hecho, por toda esta ayuda y esta producción que has tenido desde Aparato del Arte también, y en colaboración y poniendo el nombre de Guanajuato muy en alto en, en América Latina. Muchas felicidades por eso y muchas gracias. Ahora sí, mis preguntas. Bueno, la primera pregunta va muy referenciada a... Voy a permitirme compartir pantalla. Eh, sí. ¿Ya pueden ver mi pantalla ahí? Sí. Ok. Eh, el, el plan, tú hablabas de los planes estatales y nos decías que la cultura venía desde... De, de, al menos en Guanajuato estaba a través... O, o fue dada en su origen por un plan estatal de desarrollo. ¿Cómo ves tú ahora este plan estatal de desarrollo en el cual... Eh, bueno, no, no le dedican mucho tiempo a la cultura, el plan de desarrollo 2040, el estatal, y donde el, eh, todo va, incluso la juntan con el deporte, ¿no? <ríe> esa es una, esa es en cuanto al estatal, y luego, en cuanto al municipal, bueno, se reduce en una tabla donde vol volvemos a ver esta hegemonía cultural de la que tú nos hablabas, en esta institu institucionalización, porque realmente los actores invitados, si vemos en la tablita, los actores involucrados son las instituciones, es lo, justo lo que tú nos habías dicho. Entonces, en esta ruptura que hay tan fuerte entre la, los artistas independientes y la gente que quiere hacer las cosas de diferente manera, y las organizaciones gubernamentales, la universidad, la institución, el Instituto de Cultura, eh, ¿cuáles son los retos principales que ustedes como artistas tienen? Esa es mi primera pregunta, Daphne. Ok, Ay, sí, eso está, está terrible porque, por ejemplo, una de las cosas que estuvimos haciendo para la investigación fue precisamente revisar, eh, pues eso, las cuestiones de las políticas públicas. Y una de las cosas, primero hicimos esta, o sea, la investigación estaba planteada desde, bueno, ¿cómo estaban las políticas públicas eh, a nivel México? Y luego cómo eso funcionaba a nivel Guanajuato. Y pues en cuanto a las cuestiones... Hicimos este análisis del desarrollo de las instituciones culturales, ¿no? Como de cómo se pasó de instituciones que incluían cultura y arte con deporte porque implicaba recreación uh -huh. eh, y luego cómo se fueron especializando. Para, separar, para juntarse, por ejemplo, el arte con la educación, ya no con el deporte. Y luego cómo se separó la cuestión de la cultura, de la educación y todo esto. Y cómo ahora incluso se puede hacer la separación del arte de la cultura, ¿no? Porque ya es como ir especializando cada vez más. Entonces, que haya una cuestión de políticas públicas que implique cultura y deporte, para mí no tiene ningún sentido porque es como un retroceso en cuestiones de políticas públicas eh, a esta posibilidad de especialización de, de un trato distinto, porque no se puede tratar la cultura del mismo modo que se trata el deporte, porque sí eh, se puede tomar en cuenta que la cultura es recreación del mismo modo, o, o es espectáculo, o es lo que quieran, del mismo modo que el deporte, pero las necesidades específicas del de desarrollo cultural no se pueden tratar de esa manera, porque lo único que indica eso es que el interés realmente no es ni el deporte ni la cultura, sino el turismo, porque es lo que realmente, o sea, son pretextos el, la, la cultura y el deporte para dinero de otra manera, ¿no? Entonces, eso. Eh, y sí, por ejemplo, ya en cuestiones municipales, lo que estuvimos viendo fue, eh, estuvimos revisando los informes de los gobernadores y los informes de, de los presidentes municipales y todo eso, y por ejemplo, eh, la Escuela de Artes Visuales era una cosa importante en las cuestiones incluso de, de, de que se presumía lo que se estaba haciendo en cultura en Guanajuato, ¿no? Porque era parte de lo que se... Eh, informaba desde el, desde el gobierno era, no, y pues hubo tantos agresados y se hicieron estas exposiciones internacionales y hubo esto y lo otro, ¿no? Como esta cuestión de, ah, está sucediendo esto. Y de la, desde la misma carrera era esta cuestión de vinculación de, bueno, tenemos esta exposición de grabado que cada año se presenta en Distintos lugares y tenemos estos maestros japoneses que vienen desde no sé dónde y como este interés también como de ir ampliando, por un lado ampliando el conocimiento de los estudiantes con personas que vienen desde fuera y por otro lado ampliando el posicionamiento de los mismos estudiantes, generando desde la, organiza, desde la institución las posibilidades de tener exposiciones internacionales en su currículum. Y eso es algo que ya no sucede. Entonces, ninguna de las dos, ni, ni desde la universidad, ni desde el gobierno, tomar en cuenta lo que se hace desde la cultura en la universidad, que pues, por un lado tiene sentido porque ya hay más cosas, pero también es como esta cuestión de, como de que no se sepa, pues, qué se está haciendo, ¿no? O sea, como de qué forma se puede hacer esta vinculación. Yo lo que veo es que lo que haría falta lo que nos haría falta como artistas, como trabajadores del arte, sería eh, asumir que, se, que somos trabajadores. Porque muchas veces lo que pasa es eso, que, que uno piensa, ay, soy artista, entonces estoy por encima de todas estas cosas. Y no, o sea, absolutamente no, o sea, por eso muchas veces yo en lugar de usar el término artistas, a menos de que me refiera específicamente a alguien que se dedica a producción, yo menciono trabajadores de arte, ¿no? Porque esto implica Todas las personas que trabajan en arte en un montón de rubros, desde la investigación, la producción, hasta las personas que son, trabajan en las instituciones de, de cultura. O sea, todas estas personas que, que manejan el, los distintos aspectos del sistema del arte, pues son trabajadores de arte. Y asumirse como, como parte de este sistema, como parte de un gremio, organizarse colectivamente, o sea, básicamente, como... Eh, pues, ¿cómo incidir en las políticas públicas? Para incidir en las políticas públicas, primero tienes que saber cómo te afectan. Y lo que muchas veces pasa en Guanajuato es que los artistas se les separan de la vida política. O sea, consideran que no, les, que no es importante, que no los afecta, que no tiene que ver con ellos, que eso es política y pues, que flojera. O, o la forma en que consideran que los artistas se involucran en política es haciendo obra política, ¿no? Pero es como, o sea, sí, pero ¿cómo estás realmente haciendo tu. Eh, cómo llevando eso fuera del arte, o sea, cómo realmente lo llevas a tu propia, pues a tu propia vida, a tu propia producción, tu propia condición socioeconómica, ya o sea, no sé, entonces sí, creo que eso es lo que hace falta, y, y pues esto, la posibilidad de vinculación, porque honestamente, si ni siquiera ha habido como estas cuestiones de vinculación para producir, obra o para producir exposiciones de importancia, es muy difícil que, que se pase a hacer cuestiones de, de organización política, ¿no? O sea, como que primero habría que superar esta idea del trabajo individual. O sea, sí, la obra es individual, pero todo lo demás no. Entonces, y, y eso también les impide generar una carrera, porque mientras uno esté con esta idea, pues que ya es obsoleta de que si nadie valora tu obra es porque eres un genio incomprendido y pues quizás cuando te mueras, <risa> no sé. Entonces uno tiene que superar eso y decir, en realidad el posicionamiento de alguien como artista depende de un montón de cosas, incluyendo su capacidad para relacionarse políticamente o relacionarse con las personas que son influyentes en su medio. Porque eso es normal en todas las carreras. O sea, la gente puede entrar a una empresa y decir, pues yo sé que para llegar a ser jefe tengo que ser llevarme bien con fulano y llevarme bien con fulano y ir haciendo esta cosa en mi trabajo. Y en las artes eso se considera como si fuera poco honesto o como si fuera como en detrimento de la pureza del arte, o sea, no, y no, la verdad es que la gente que se posiciona más en cuestiones artísticas es la que sabe que las cosas funcionan así y no se lo anda reprochando moralmente, entonces sí, como que faltan varias cosas de, de perspectiva, como dejar de asumirse con esta idea del artista genio y más bien llevarse a la idea de trabajadores de arte. Gracias y Dafne, buenas. y, y, la, y la, no sé, ¿hago la segunda pregunta o me espero? Adelante Carla. Ah, ok, gracias. Este, la segunda pregunta es en cuanto a la autogestión. Ahí hay una cuestión que a mí me, me mueve mucho y pues sí lo tengo que decir, sobre todo en las intervenciones de los, del espacio público por parte de los eh, artistas, ¿no? Estos autogestores o que se, se, mm, se autoasignan un territorio y que a veces eh, no siempre tienen esta visión de entender el, el espacio y el campo de actuación en el que están. Eh, lo digo específicamente para un caso que tenemos aquí en Pastita, tú y yo conocemos la zona, que ahora qué bueno que están haciendo una aportación, qué bueno que están limpiando el río, qué bueno que están remediando y que hay un artista que está trabajando ahí extranjero. Pero hasta dónde, yo, yo, yo me pregunto mucho de... ¿Cuál es el, el discurso visual de la obra que él está haciendo? De esta obra, de este mosaiquito que él está construyendo, donde se ven los cerros. Cuando yo le pregunté el nombre de los cerros, no se lo sabía. Y de el, el, los arcos, ¿no? ¿no? No sabía que había haciendas de beneficio alrededor. Entonces, estas intervenciones a veces, a mí me parecen, o sea, se, se reconoce mucho lo que se está haciendo de la limpieza y todo, pero en el sentido en el que. Este, este arte que él está plasmando ahí es una expresión propia de su lenguaje, de su expresión personal y que está delimitando de alguna manera un lugar y un espacio donde él está haciendo presencia y que en, en esta presencia él también está desterrio, desterritorializando un poco a las personas y a todas estas relaciones entre, entre la configuración del espacio urbano y todas las implicaciones que llevan aquellos que sí vivimos en este territorio y que tenemos viviendo muchos años, que lo disfrutamos y que también lo padecemos. Entonces, eh, eh, a veces en esa parte, eh, a mí me gustaría, yo sé que me salgo un poquito de, del tema, pero creo que sí va también como muy vinculado, ¿no? Hasta dónde es bueno tener una intervención o qué elementos son necesarios para no sentir este desplazamiento, este desplazamiento que, que sí se hacen las invitaciones, así ah, vengan, Sí, pero a ver, ¿qué, ¿qué es lo que vas a plasmar? O sea, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo ¿Vas a plasmar algo para la clase media que vive ahí en el río o vas a plasmarlo de veras para todos los que vivimos en las periferias, en los callejones, en el cerro? No sé si me podrías apoyar con eso. Gracias, Dafne. Sí, sí ya sé cuál. Los arcos son, son el acueducto, ¿no? Creo. <risa> bueno... Eh... Sí, esa es una cuestión que de hecho, bueno, en esta residencia que, que estuve llevando en Chile eh, justamente el tema de la residencia era arte y procesos sociales y una cosa que hemos hablado mucho ahí con el trabajo que hacen estas personas de curatoria forense es que ellos hacen eh, cuestiones de arte y comunidad y una de las conclusiones a las que llegamos eh, desde, pues, en esa residencia fue como las formas de vinculación con las comunidades. Y precisamente eh, hay como distintas formas, ¿no? Como esta idea de, desde las organizaciones de, no, pues creación de públicos y entonces las relaciones de transacción, como de consumo, como de yo lo que espero con la creación de público es que la gente me consuma esto que estoy produciendo. Luego están este tipo de, de obras que son, o bueno, de actividades artísticas que son como de imposición, que es cuando alguien dice... No, pues es que en este lugar les hace falta arte y cultura. Entonces les voy a traer un museo aquí a ponerles estas obras clásicas. Y es como de, ¿eso ¿a quién le importa, no? O como decir, voy a ayudar al desarrollo de esta comunidad con este taller de pintura porque es lo que les falta, ¿no? Y es como de, o sea. No, por supuesto que no, porque es, es como, sí, bueno, la gente a lo mejor se relaja y a lo mejor les sirve para esto, pero no sirve para lo que dices que sirve, ¿no? O sea, como que es otra cosa. Y la otra forma de vinculación es justamente la creación de proyectos con las comunidades, y esa es una cosa que es complicada porque implica que los artistas se salgan de sí mismos y sean capaces de escuchar y de generar una obra en relación a lo que escucharon, y no llegar como a imponer... Eh, pues una perspectiva específica o una visión particular a una comunidad a la que no pertenecen, sobre todo, porque una cosa muy distinta es que alguien diga yo, eh, pues he vivido en esta comunidad y entonces sé que nos haría falta esta cosa o quiero expresar esto que, que tiene que ver con la forma en que mi comunidad se desempeña o cuestiones así, entonces pues no, o sea, porque pienso en las residencias que, que hacían aquí de Cuatro Forense con esas de arte y comunidad, hacían unas en donde un artista iba y se quedaba, en, eran unos pueblos así pequeños en Argentina, donde lo dejaban ahí al artista y se pasaban dos semanas conviviendo con las personas y generando en conjunto con ellos una obra que de alguna forma representara una cualidad particular de esa comunidad a la que ellos evidentemente no pertenecían, pero era algo que se construía junto con ellos. Y hubo casos muy exitosos de cosas que, que incluso modificaron la la dinámica de la misma comunidad, porque la obra evidenció algo que, que fue muy potente para todos, ¿no? Entonces hubo cosas muy acá, o de identificación así muy grande, como de ahí podemos ver la forma en que funcionamos y no lo habíamos considerado hasta que vimos esta obra, o sea, como cosas muy, muy buenas. Y pues sí, normalmente cuando, si hay como una comunidad que se siente desplazada o invadida por, por una obra, pues sí suele ser que no se planteó desde una postura de escucha, sino desde yo como artista contribuyo con pues, mi capacidad de artista que todo el mundo debería apreciar, ¿no? Y pues sí, es complicado, o sea, sí, sí haría falta, pues hace falta más conciencia de los artistas y más capacidad de, de vinculación con las comunidades, como más capacidad de relación. Eh, y eso, porque si uno, o sea, si uno está haciendo arte para sí mismo, pues ok, pero si uno está haciendo arte comunitario, pues tiene que tomar en cuenta la comunidad, entonces, pues, sí. Sí, bueno, yo no, no, no lo he dicho, pero quiero felicitarte, Dafne, por tu exposición. Nos quedó muy claro lo que buscas y junto con tus compañeras de grupo, lo que están intentando revisar, que es definir la situación actual de Guanajuato a partir de revisar su historia, y se hacen preguntas fundamentales, ¿no? Como, ¿qué son las cosas que han motivado que haya cultura en Guanajuato? Como lo pusiste en tu exposición, la universidad y el gobierno. Eh, y yo creo que está bien eh, crear todo este marco contextual para poder hacer un trabajo que sea pertinente, razonable y este, necesario para mejorar las condiciones del, en el futuro de los de los artistas, pero yo creo que me falta una reflexión, creo, para lo mejor ya la hicieron, pero no la comentaste, que es que las instituciones que hay en Guanajuato, la universidad, el gobierno estatal y el gobierno municipal, tienen, están intentando resolver ciertos problemas. Por ejemplo, la universidad, el de la formación humana, es decir, en realidad la universidad no tendría por qué tener una orquesta y tener este, museos y tener todo lo que tiene, si no fuera porque tiene el gran pretexto de formar humanamente a sus integrantes. Entonces, ese gran pretexto le ha permitido a la universidad tener todo lo que tiene y que nosotros decimos, no, pues es que lo tiene para, para alguna razón. No, la, la razón es muy sencilla. Se trata de formar integralmente a los a los que después van a ser profesionistas o por lo menos van a tener una formación universitaria. Creo que eso es, eso es importante porque hay ciudades en el mundo que, que tienen muchas universidades y no, y no ocurre lo que sucedió en Guanajuato, porque también aquí concurre que Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, está en medio de una ciudad muy peculiar, que está en medio de una cañada donde todos nos conocemos los de un lado de la cañada nos damos cuenta de lo que están haciendo los de enfrente. Los estudiantes de la universidad están viviendo en su escuela, que es toda la ciudad. Entonces eso, eso hace, ha hecho que sucedan los fenómenos que hemos visto. El gobierno, por otra parte, eh, intenta eh, crear actividades culturales. ¿Cuáles actividades culturales? Pues aquellas que el pueblo cree que son necesarias para vivir mejor. Entonces tratan de fomentarlas. Lo que sí es cierto es que no hay una revisión a fondo de qué se necesita, y en todas las ciudades, no nomás en Guanajuato, para poder tener políticas culturales que fomenten la las respuestas que los seres humanos le damos a las preguntas de la vida. En realidad, la cultura es eso, es las respuestas que el hombre le ha dado a las preguntas de la vida. Y los artistas son los que lo hacen de manera excelsa, ¿sí? y por eso el arte es muy importante, es la manifestación más importante de la cultura, claro, y tú estás hablando del trabajo de los artistas, el trabajo que, que hace que tengamos resultados que son capaces de transformar la realidad. Ahorita, al dar ejemplos de lo que nos platicabas de Chile, nos estás diciendo que, wow, este, hay ocasiones a, hasta se transforma. Bueno, es que todas las ocasiones de producción artística deberían ser así, ser capaces de transformar la realidad. Una pintura, una película, una, un, una, un programa de radio, una, un poema, to, cada una de esas cosas deberían ser capaces de transformar la realidad para que el hombre sea más hombre, más ser humano en su, en su forma más eh, amplia y, y desarrollar todas sus potencialidades. Entonces yo, yo creo que, que van muy bien este, en, en, en este trabajo que están haciendo y, y qué bueno que ojalá que tengan como productos pronto este, lineamientos para que las autoridades municipales, estatales, federales, etcétera, generen eh, políticas que fomenten la actividad artística que sea capaz de transformar realidad, la realidad. La Muchas gracias, eh, perdón por, por mi intervención de esta manera. Bien, muy buena. Bien, Bien. Otra vez, otra vez. Eh, yo quisiera participar, no sé si tengo la... Por favor, Javier, sí. Oh, no, no, no, no. Bueno, pues muchas felicidades por tu exposición eh, relacionada con la parte eh, cultural y las alternativas que visualizas en términos de un trabajo multidisciplinario, que obviamente al final de cuentas es lo que genera mayor éxito. Me llamó eh, el, eh, atención el título, hablando del siglo XX, y obviamente todos los eventos históricos documentados en términos de su interna internacionalización en tu libro que estaba yo viendo ahí de 118 páginas, más o menos. Me impresionó los, las cinco últimas hojas de bibliografía, lo cual quiere decir que se hizo una actividad eh, acuática de buzo de más allá de 50 o 100 metros, lo cual indica que se buscaron alternativas específicas, ¿no? E, información. Ahora, eh, también eh, la parte de vanguardia en términos de este siglo, del siglo XX, en términos de todos los efectos eh, artísticos, fotográficos, eh, fílmicos, que han influido eh, de manera directa en el presente, ¿no? Eh, no veo referencias de grandes eh, eh, fotógrafos guanajuatenses importados de Silao, que ganan premios internacionales en, en, en París, en Francia, no en la época, digamos, porfirista. ¿no? Que ahí sería un tema muy relevante vincularse con los fotógrafos eh, guanajuatenses. Decían que eh, en Guanajuato es la tierra de los fotógrafos. Hay una serie de acervos eh, fotográficos impresionantes que no han tenido una serie de difusiones como deberían, ¿no? Tenemos el caso del de el abuelo del arquitecto este, Arcos, que era Romualdo García de Silao. Este, hay ahorita un rescate por un amigo de, de este, del abogado Santibáñez, que es Emilio Romero, que tiene una, un acervo fotográfico impresionante que muestra en términos históricos la evolución que ha tenido esta ciudad desde la época obviamente de mucha apertura a la inversión extranjera directa, de, desde la minería, las actividades, eh, la pluriculturalidad que se da en el municipio, que es histórico, no. Eh, inclusive eh, también hay comunidades de extranjeros ya radicando en Guanajuato, y que son temas muy importantes, ¿no? En la parte, digamos, eh, relacionada eh, con la cuestión, digamos, del siglo XX, eh, cómo eh, todos esos pensamientos de tipo existencialista, eh, expresionista, surrealistas, toda la parte cubista de, de Picasso eh, y la parte de los impresionistas, pues se desarrollaron en esa época, influ, influenciaron de alguna manera, ideológicamente, eh, con la migración de los franceses y la influencia francesa en la parte de arquitectónica, constructiva, eh, es muy relevante que forma parte, obviamente, del acervo, del patrimonio y de la evaluación histórica de construcciones impresionantes por la magnitud económica que tenía Guanajuato, ¿no? Eh, pues bueno, eh, ha habido casos, inclusive independientes, de grupos, organizaciones, eh, eh, recuerdo eh, Creo que está, hay varios eh, culturales independientes, uno que estaba ahí en la calle del Truco, no me acuerdo ahorita el nombre, el que veía libros, era un concepto muy interesante, precisamente de un, de un arquitecto eh, chilango, eh, bastante versátil, y se estaba difundiendo una serie de cosas, y llegamos a la cuestión de crisis, que en la práctica ese tipo de negocios desaparecieron, ¿no? Como lo, como lo confirmabas, ¿no? También referencia en cuanto al libro todos los antecedentes históricos relacionados con todos los presidentes, todos los gobernadores, e inclusive eh, desde el primer día de apertura del, del Cervantino una secuencia eh, temática, ¿no? Es Una recopilación eh, muy interesante. Aquí se ha manejado que Guanajuato eh, eh, estaba promoviéndose para ser una gran cantina esa gran cantina se eh, puede neutralizar con la promoción cultural en términos independientes eh, con eh, precisamente el día de ayer hubo un concierto en la Plaza de las Ranas que prácticamente es electrónico de un rapero guanajuatense que yo desconozco pero cuenta la leyenda en una encuesta rápida que hice en la plazuela de San Fernando que es muy famoso a nivel nacional e internacional entonces hago la reflexión eh, por uno de tus comentarios relacionados con que la parte acrobática, la parte circense, la parte artística que se trató de desarrollar desde el Cervantino, con la presencia de acrobáticos chinos y después los franceses, etcétera, pues forman parte de la, del proceso histórico. ¿no? Aquí la pregunta muy similar a lo que comentaba nuestro ilustrísimo y bien ponderado coordinador Guillermo Siliceo Fernández, Hago Fernández, por su origen español, eh, de silao. Eh, ¿Qué perspectivas ves tú? O sea, va, va, va, básicamente, post-pandemia, dado que han desaparecido lugares, eh, la expresión artística o la cultura, aunque en Guanajuato es barato, comparado con eh, la cultura en la Ciudad de México, la cultura en Guadalajara, por la accesibilidad y la ciudad... Eh, llena de, teóricamente, de estudiantes, que no es el caso ahora, cuál es el escenario que se nos, se nos, se nos puede presentar, ¿no? Es decir, por ejemplo, el, el lechón ilustrado, ya, ya me acordé el nombre, ese tipo de conceptos van muy relacionados con la iniciativa eh, multicultural y multidisciplinaria que están eh, llevando a cabo. Ahora, cómo recuperar ese proceso cultural, eh, cómo incorporar el, la parte fotográfica, eh, la, la parte de pintura, bueno, también Chávez Morado, también de Silao, ¿no? La tierra de grandes este, creativos, pero nacionalizados guanajuatenses, ¿no? Bueno, fueron comentarios generales, un resumen, digamos, que se me hizo interesante. Eh, si hubiéramos partido eh, del análisis de los primeros gobernadores y demás, eh, se ve cuando se crea el Festival Cervantino se ve la política de López Portillo, etcétera. Está muy bien explicado, ¿no? Pero sí, aquí la reflexión es el futuro. Aunque el futuro es parte del presente y forma parte del pasado, la incertidumbre del escenario cultural y de políticas eh, va a estar eh, o está en un nivel eh, de externalidades poco controlables, producto que se está recreciendo. Prácticamente la pandemia eh, generó un shock eh, muy significativo bueno, la desaparición de este lugar, probablemente la inundación también, no sé si siga o no siga, desconozco, ¿no? Pero bueno, yo aquí concluyo y le y te cedo ahí la, los comentarios, ¿no? Muy bien. Eh, sí, por ejemplo, eh, eso de los fotógrafos una cosa que observamos, ¿no? Que en realidad los primeros artistas, o sea, las primeras personas que estaban produciendo. Eh, pues arte visual así de esa manera fueron fotógrafos eh, una cosa que hicimos en la investigación que creo que es relevante mencionar um, es que para hacer la investigación hicimos un montón de, de trabajo de archivos, estuvimos revisando periódicos, revisando libros, publicaciones al respecto, pero otra gran parte de la investigación fueron entrevistas y una cosa que le decíamos a las personas que estábamos entrevistando era no vas a aparecer en el libro, o sea como de tú Primero, para que nos pudieran contar libremente, como de no te preocupes, no vamos a decir que tú dijiste eso. <risa> y segundo, porque en realidad lo que intentábamos hacer era, eh, es que bueno, para hacer un diagnóstico de la escena, que la escena es las formas particulares en que funciona un sistema del arte, y el sistema es precisamente esta eh, dinámica de relaciones, entonces lo que nos interesaba era llegar a la conclusión de cuáles eran estas relaciones. Entonces, por ejemplo, no tomamos los testimonios como, pues como eso, ¿no? O sea, no los tomamos como testimonios individuales, sino que una vez que tuvimos los testimonios, buscamos los puntos en común para ver eh, qué experiencias se repetían y cuáles de esas experiencias que se repetían tenían que ver con una cuestión estructural. Eh, como para no... Eh, ...interpretarlo a través de las experiencias individuales, sino a través de cómo la repetición de experiencias individuales tenía que ver con un funcionamiento específico, eh, pues más amplio, ¿no? Entonces, eh, pues sí, no, en general mencionamos ahí algunos nombres como pues Aguilar y Maya y así Chávez Morado, pero en realidad... Eh, Nombres de las personas que entrevistamos o de quienes nos mencionaron ellos, eso no están ahí, eh, está puesto de una forma un poco abstracta como de, bueno, la tendencia era esta, en esta generación funcionaba más o menos de esta manera, pero pues no decimos quiénes eran, ¿no? Primero, para, porque no era importante en este sentido de que lo que nos interesaba era la cuestión de, del diagnóstico del sistema. Y por otro, pues también honestamente para no ir susceptibilidades de que, no, de que alguien nos dijera, es que a mí no me entrevistaron o a mí no me preguntaron o, o yo les dije y no me pusieron. O sea, no sé, cómo no, eso iba a ser distractor, digamos, ¿eh? del análisis que queríamos hacer finalmente, que era eh, pues cómo las experiencias en común era una, una evidencia de un funcionamiento particular de la escena. Eh, y sí, ya en cuestiones de, de qué sigue, uy, pues el lado bueno supongo de que lo que habíamos visto en esto de que ciertos eh, lugares que habían abierto para trabajo específico en arte, pues tenía realmente menos de 10 años, eh, pues supongo, espero que, que la implicación es que eso se pueda reconstruir, ¿no? O sea, el lado bueno de que Guanajuato sea un lugar, eh, y esto es una cuestión que tiene que ver con que así ha funcionado México, o sea, de que Guanajuato sea un lugar en donde las instituciones tengan mucha presencia. Eh, el lado bueno de eso es que hay cierta estabilidad en la escena, ¿no? O sea, digamos, hay, hay ciertos factores que funcionan, que siempre van a estar ahí, eh, que incluso con una cuestión como lo de la pandemia siguen funcionando y siguen existiendo. Y, y sí, a pesar de que, por supuesto, que la universidad y las instituciones culturales de gobierno y todo esto... Uh, contribuyen todo el tiempo al desarrollo cultural de la ciudad, ¿no? Incluso desde el inicio, por supuesto que sí. Eh, si luego parece que soy así muy crítica con ellos, es porque pues sí soy, pero no porque considere que, <ríe> que no esté bien que existan, ¿no? Sino precisamente porque eh, para mí no es una, un error de funcionamiento, sino una falta de visión Ma recientemente. Entonces es como, bueno, pero eso ya es como otro aspecto. Pero, o sea, el lado bueno de que esas instituciones estén ahí es que por lo menos en eso no hay que empezar de ser otra vez, ¿no? Porque, por ejemplo, es una cosa que, que también he aprendido con este contacto internacional que he estado teniendo como a nivel latinoamérica con otras personas, que México tiene la ventaja de haberse constituido como un lugar con una institucionalidad muy poderosa, porque en los países en donde esto no sucedió, las cosas están, eh, o sea, eran más difíciles de consolidar, era complicado... Eh, pues construir más que posibilidades de desarrollo para muchos de los aspectos sociales y culturales, ¿no? Entonces, afortunadamente, como México funciona así, y en Guanajuato tenemos esta presencia grande de la universidad y de, de las instituciones de gobierno y todo, entonces, en realidad, lo que se estaría reconstruyendo desde esta cuestión, pues, post pandemia son las iniciativas independientes, que afortunadamente, como les comentaba, hay una diferencia entre espacio y gestión, y pues la gestión sigue, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunos espacios que ya cerraron físicamente, eh, pero las personas que los dirigían siguen eh, generando actividades en otras sedes, entonces, eh, pues afortunadamente, confío en que algunos de ellos van a poder recuperarse, como volver a tener eh, una presencia física en la ciudad. Entonces, pues sí, no sé, sería cosa de ver hacia dónde van las cosas, y el lado bueno es que precisamente con esta población flotante, pues saldrán nuevas cosas, ¿no? Creo que el problema de Guanajuato no es tanto la innovación o la generación de nuevos proyectos, sino de hecho la permanencia de estos proyectos, eso es lo que es realmente complicado. Entonces, pues sí, veremos qué cosas nuevas surgen y pues a ver cuánto dura, ¿no? Porque por ejemplo eso, o sea, Lechón Ilustrado fue un lugar que duró como 10 años, y pues ya, o sea, la pandemia hizo que no, no, no pudiera durar más, ¿no? Entonces... Pues eso, saber cómo se empiezan a construir nuevas cosas y ver si se, si se logran construir desde una postura sustentable. ¿no? Entonces, pues... este, Carlos Arce, por favor, si este, eres sí, al amable. Y luego, Lorita. Gracias. Y Lorita, después que te pase, Carlos. Eh, gracias. Es muy interesante, realmente muy interesante la... La, el relato que nos ha hecho Daphne, eh, este esquema donde se presenta la evolución en el siglo XX es muy interesante. Se tiene una fotografía muy completa de cómo fue desarrollándose la, la parte cultural en Guanajuato. Realmente me gustó mucho. Eh, a ver, desnudos. Este, yo creo que una, una de las experiencias más importantes que yo en lo personal he tenido es haber estado en la Lóndiga de Granaditas 1981, 82 probablemente, en una presentación del Teatro Estú de Cracovia, que presentó una, eh, una puesta en escena que se llama Éxodo, eh, de los polacos, Hablado en polaco, había, había una referencia de qué se trataba. Eh, y el final terminaba prácticamente con toda la compañía desnuda. Y fue muy importante porque de repente sacaron una, un, un, un gran, una gran pancarta este, que la desplegaron y decía Solidarnosc, que era... El, el sindicato Solidaridad, que era el que estaba en la lucha contra, contra la autocracia, este, pues prácticamente soviética en Polonia, eh, la lucha de Lech Walesa. Yo recuerdo un silencio total en la Lóndiga de Granaditas. Gratis la presentación. Puro pueblo. Digo, había gente de todo, pero puro pueblo todo mundo callado e impactado con el final. Creo que esa es la mejor la mejor imagen que se puede tener de un pueblo culto. La verdad. Digo, pueden saber mucho, clases, lo que quieran, pero para mí ese es un pueblo culto. Nadie les gritó nada, nadie hubo un chiflido en lo absoluto un gran respeto a la obra y todo el mundo impactado por lo que había pasado el, el, lo que se habló de la obra pues no fue el desnudo sino, sino el reto porque estaban afuera de su país los polacos y les pusieron el, el, el, el, este, el letrero este de solidaridad que, que bueno, pues se, se andaban jugando la vida en Polonia realmente entonces fue, fue, fue un evento que a mí realmente sí me dejó muy impactado y que me convalidó que en ese momento el pueblo de Guanajuato era un pueblo culto. Eran otros momentos, estamos hablando de 1981, 82, o eran otros momentos. Eso no, no, no necesariamente sigue igual. Pero yo creo que sí hay muchas cosas que hay que recobrar aquí en, en, en Guanajuato. Primeramente, hay que entender lo que está sucediendo y yo creo que aquí sí es la degradación del asunto cultural. Guanajuato, bueno, simplemente por lo que nos presentaste, se ve muy claro que era, es un centro, eh, por lo menos regional, de cultura. Y así se asumió pues, prácticamente desde el Colegio del Estado en el siglo XIX. Y eso fue evolucionando se propulsó muchísimo en los años 50, los, los entremeses cervantinos fueron muy importantes. Eh, luego, por supuesto, eh, eh, la cultural de la Universidad de Guanajuato, que también es muy importante, eh, toda la parte esta de, de, de la Feria del Libro, que inició acá, tampoco había muchas referencias. Luego la adoptó... Guadalajara y ya sabemos lo que hicieron con este asunto los, los jaliscienses. Eh, y luego el Festival Cervantino. Se habló del posicionamiento, del posicionamiento internacional que realmente tuvo Guanajuato con el Festival Cervantino. Se posicionó en el mundo. Eh, hay pocas gentes de, pues de las de mi época, la verdad, que hayan tenido la oportunidad de ver lo que tuvimos los los guanajuatenses, durante toda esta época. Pero otra vez vuelvo al asunto de, de, de, del Teatro Estú de Cracovia. Este, hay que llamar mucho la atención sobre la Lóndiga de Granaditas. Porque fue un gran descubrimiento, de repente las presentaciones populares en la Lóndiga, que fue donde inició, no sé, el Piri puede tener más, más referencias, pero yo me acuerdo del ballet de España, de, de los festivales de España, que fue un gran éxito, y a partir de ahí, bueno, ha habido un montón de cosas, orquestas, cantantes, y todo abierto para los, para, para los ciudadanos interesados en el asunto. ¿no? Yo creo que, que, que la Lóndiga y luego las demás plazas han sido muy importantes para asentar la, la, la, la cultura en Guanajuato. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues estamos en una degradación de todo esto. Pues para empezar, eh, depende Guanajuato de lo que interprete el alcalde, que es cultura, pues acaban los raperos. Evidentemente no nos debe llamar la atención, ¿no? Es Paquita la del barrio y los raperos. Bueno, pues eso es cultura. Pues sí, es una parte de la cultura. Y vean allá los muchachos, este, a las 12 de la noche no se podía entrar a Guanajuato y había camiones por todos lados para... Llegar a ver a, a, a, a, a, a los amigos estos, ¿no? Este, es parte de la cultura. A Santa Fe Clan se llama. Santa Fe Clan. Es parte de la cultura, sí, pero hay un gran abandono de los museos, Dafne. A ver, para que nos des tu, tu opinión. A ver, un centro cultural regional como Guanajuato. Olvidémonos de la parte internacional, que es el Festival Cervantino, que ha venido a menos, menos presupuesto. La locura de los años 70 con los presupuestos que le metió la señora López Portillo nunca van a volver a aparecer. Digo, traer a la Filarmónica de Viena a tocar a, en Guanajuato va a estar complicado. Este, en fin, eh, eso no lo volveremos a ver. Ojalá y lo volviéramos a ver, pero no creo que esté, que, que, que esté fácil. Pero entonces. Hoy por hoy en Guanajuato resulta que el museo de Guanajuato es el museo de las momias que ni siquiera es un museo. Hay que hablar de eso. Esa es una exposición de cadáveres, padrísimo, muy interesante, del siglo XIX, para saber qué, qué pasaba en Guanajuato en el siglo XIX. Por favor, hay pocas cosas que no se sepan del siglo XIX. No necesitamos a las momias para eso. ¿no? Eh, es un referente cultural de alguna manera pues a través del santo contra las momias y de la película que se filmó. Y eso sí es, digo, este, en la historia del cine es muy importante, ¿no? Pero, pero pero bueno, es una curiosidad, pero eso no es la cultura como tal, ya la, la, la otra expresión de la cultura, ¿no? Pero todos los museos, o sea, el gran museo es la Londra. Construido por Chávez Morado, armado por Chávez Morado y sacado... A ver, ¿hacían, hacían política los, los, este, los artistas? Pues, digo, de aquí salió Diego, lo, corrie, lo corrieron los guanajuatenses, aquellos que presumen mucho, tú no eres de Guanajuato, ¿cuándo llegaste? Y el chauvinismo este que hay. A la familia Rivera la expulsaron, tuvo que salir corriendo y lean los libros de Guadalupe Rivera, de, de su familia, porque si no los... Los iban a asesinar aquí en Guanajuato. Tuvieron que salir corriendo y ciertamente eh, Diego nunca, nunca le tuvo un enorme amor a Guanajuato en ese sentido. Este, pero a ver, si alguien hacía política era Diego. Chávez Morado pues, se cansaba de hacer política con los gobernadores, con el Partido Comunista, con... En todos sus rollos. Pues si no, vean los muralistas y hacían política. ¿no? Entonces, este, hay que hacer política y hay que hacer buena política para posicionarse y para que el arte realmente sea una política pública, no de dos renglones como lo estamos viendo. Tiene que ser un grupo de presión y son el grupo de presión ideal para, para, para la pobreza política que estamos viviendo. Los artistas tienen la capacidad de hacer pedazos a cualquier político, añicos a cualquier político. Bueno, pues vean toda esta reconformación de la historia en los, en los murales de Palacio Nacional pintados ahí por un guanajuatense, pues lo que ha creado pues, creó la cultura del mural y la historia del mural. Y entonces, ahora, hoy los mexicanos, pues, le hacen caso a Diego Rivera, no a, los, no, a los, no a los historiadores, sino a los murales de Diego Rivera. Incluso el señor que vive ahí, pues, lo, lo que ve son los murales de Diego Rivera y en eso cree, aunque no sea cierto lo que necesariamente este, eh, creó Diego. Pues, Diego, Diego era un artista y puso ahí lo que él quería que creyeran los mexicanos en ese momento, ¿no? Bueno, entonces hay que hacer política, hay que retraer a Guanajuato hacia, hacia los museos, hacia los verdaderos museos, muy buenos museos que tienen, están abandonados, el gobierno federal no le interesa. desde los museos se pueden crear espacios abiertos para todo tipo de para todo tipo de artistas, o sea, ¿para qué quieres un una, un montón de espacios que no se utilizan, pues utilícelo. ¿Con quién? Pues con quien quiera utilizarlos y quien pueda utilizarlos. Oigan, es que son artistas callejeros, es que son artistas autónomos, es que no son de la Universidad de Guanajuato. ¿Son artistas? Sí, sí son artistas. Hay crítica, oigan, que no quieran crítica en, en arte, es una locura. Pero es que esto va ligado con la política. O sea, la política requiere, requiere crítica. Hay que criticar a los políticos, a los artistas hay que criticarlos todo el tiempo, pues así se crean los grandes artistas, dentro, dentro de este diálogo e incluso lucha brutal que se da muchas veces. Bueno, esas son las sociedades abiertas, democráticas, y es donde duele mucho y por eso no les gusta, donde hay que abrir los espacios. Y ahí la universidad tiene obligación de abrirle los espacios a la sociedad, son mis espacios, a ver, esta, esta, este, patrimonio, eh, convertir en un ambiente patrimonialista, esto es, San Roque es mío, ¿no? Porque aquí son los entremeses, etc. Entonces, Guanajuato es una ciudad abierta, es una ciudad abierta para los que quieran, es, como decía Ibargüengoitia, la Atenas de por acá hay que reconstruir esta Atenas en un nuevo en un nuevas claves porque estamos en el siglo XXI, digo, no vamos a regresar a Ruelas. Hay estamos que en ruinas, Tienes razón. totalmente diferentes. Estas ruinas que ves hay que reconstruirlas. Pero bueno, pues hagámoslo. Esta es una invitación y hagámoslo desde los museos, desde las comunidades y comunidades actuantes. Yo les yo les yo los reto una cosa, haga Pedazos un día, un político. Y van a ver si van a tomar en cuenta luego las políticas culturales que propongan. Y es tan fácil como decir: vamos a hacer un muralito. El mural que hicieron los estudiantes de la, univers de la, de la Universidad de Guanajuato, las, las muchachas allí en las escalinatas, hicieron pedazos eh, a la universidad, a muchos maestros de la universidad que andaban metidos en tonterías. Este pero hay que hacerlo, hay que moverse, y pues simplemente les apunto para cerrar esta intervención, pues tomen el ejemplo de Diego, tomen el ejemplo de Chávez Morado, de, de, de, de muchos artistas, ¿no? Este, eran, eran bien grillos. Gracias. Chávez sí, por favor, Lolita había pedido la palabra, y después Carla, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y muy buenas tardes a todos mis compañeros de observatorio y a todas las personas que nos acompañan por Face, Face Live. Eh, quiero agradecer y felicitar, agradecer por estar con nosotros a la maestra Darne Valdivia y también felicitarla. Eh, excelente su exposición, aunque entré un poquito tarde, pero la estaba siguiendo por Face. Eh, yo tengo dos cosas. una yo quiero hacerle una pregunta y después que usted, eh, al momento de que me la conteste, eh, haga una invitación. Ahorita le, le comento por qué. Eh, me gustaría saber cómo ve usted la Casa de la Cultura Municipal. ¿Cómo está trabajando este, algún contacto con esta gente? Que para mi punto de vista, mi punto personal de vista, y lo digo nuevamente para que luego no se sientan que observatorio es el que está tirándole al municipio y no sé qué. Pero desde mi punto de vista, y usted que bueno, es un experto, una maestra y que ha conocido diferentes lugares e inclusive otros países, tenemos un director de... de del, del museo, del, digo perdón de la Casa de la Cultura, que bueno, yo creo que le falta mucho, empezando por, por preparación, en cuanto académicamente hablando y de cultura más. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le parece, cómo está trabajando la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura es para dar clasecitas de guitarra y, y de dancita y una cosa así, o sea, ¿qué piensa usted de esto? Y otra, que es me gustaría que hiciera una recomendación, y más que nada, bueno, pues, los directores los elige el presidente municipal, ¿verdad? Y tiene, pues, que tienen que ser su cuate, su, el, que le, el que le consigue los votos, porque, por ejemplo, pues, sabemos que el maestro que está dirigiendo la Casa de la Cultura, pues, da clases en la, en la preparatoria oficial de Guanajuato y, y en una publicación que hizo, dijo, chavos, ya saben lo que tienen que hacer y por quién votar. O sea, casi, casi, yo soy su maestro y... Y tienen 10, este, bueno, yo así lo interpreté. Y Ajá. hago la aclaración, yo así lo interpreté. ¿Por quién porque, porque tienen que votar? Porque pues ahí continúo yo también, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué, ¿Qué recomendación les daría usted a quien esté dirigiendo una? ¿Quién tiene que dirigir una casa de la cultura? ¿Sí? Casa de la cultura. Este, y en una ciudad patrimonio. Me gustaría mucho este, escuchar su opinión. Gracias. Ok. Um, uy. <risa> sí, lo que pasa es que en general la casa, la cultura ha tenido un desarrollo ahí accidentado porque, o más bien no ha tenido un desarrollo, creo que más bien existe desde que surgió y ha estado en la misma cosa porque... Um, no sé bien cómo están las cosas ahorita, pero digamos en lo que estuvimos viendo de la investigación, y con viendo, hubo una chica ahí en, la, en el posgrado en artes que hizo una tesis sobre la escena de Guanajuato y entrevistó ahí a varios de los que, porque le tocó como un cambio de, de dirección en ese momento, y entonces eh, eh, lo que ella evidenció en esas entrevistas fue que no había ningún tipo de, de consistencia en. Eh, en las direcciones, ¿no? O sea, le preguntó a uno como de, bueno, ¿cuáles son los ejes de trabajo aquí? Y fue como, no, pues promover la cultura y no sé qué. Y, y así como que se aventó un choro y le preguntó a la otra persona y, y ya que entró, así de, bueno, ¿y cuáles son los ejes aquí? Eh, no, pues juventud, niñez y mujeres. Y es como de, ok. O sea, como nada que ver uno con otro, no había un plan de, de continuidad, o sea, no había ningún tipo de consistencia y... El problema es ese, ¿no? Que uno dice, va, ¿cuál era el plan de que existieran casas de cultura? O sea, la intención de que existieran casas de cultura era, pues, justamente de alguna forma homologar la oferta cultural en todos los municipios de, de México y, pues, va muy funcional en su momento y lo que quieras. Pero, si es una cuestión de, ¿para qué existe? ¿Cuál es el punto? ¿Qué pasaría en Guanajuato si dejara de haber una casa de cultura? Pues, quizás solo muchas personas se quedarían sin talleres específicos, pero hay... Eh, espacios independientes que dan esos mismos talleres y pues si uno puede igualar la oferta del Estado, pues quizás el Estado no está pues, esforzándose lo suficiente, ¿no? O sea, como que siento que, um, que tiene sentido que la Casa de Cultura opere como está operando si Guanajuato no fuera Guanajuato, si fuera como otro lugar en donde hubiera un requerimiento mínimo de promoción cultural, que honestamente ya está cubierto, entonces para mí la, la Casa de Cultura de Guanajuato tendría que preguntarse cuál es el propósito de su existencia, o sea, cuál es el motivo, por el que hacia dónde va, por qué, qué es lo que está desarrollando, o sea, cómo no es solamente un centro cultural, eh, pues de gobierno, y que... Porque, honestamente, cuando uno, si, si uno hiciera una escala de la relevancia cultural que tienen los espacios en Guanajuato, la Casa de Cultura está muy por debajo incluso de espacios independientes relativamente nuevos, porque no tiene incidencia en la cultura de Guanajuato, tiene incidencia en, pues... Siento que el problema con la idea de la Casa de la Cultura en general es que evidencia este mismo desconocimiento de las políticas públicas que junta la cultura con el deporte. Es este mismo problema, ¿no? Como quisimos este círculo de pasar. Eh, la existencia de la Casa de Cultura y sus actividades implica que se está pensando en la cultura únicamente como recreación o formación técnica eh, para personas no especialistas, y es como de ok. Pero, pues no sé, es como de se necesita una Casa de Cultura para eso. O sea, no sé, siento que... Um, tanto la universidad como los museos del Instituto de Cultura, como otro tipo de museos y todo, o sea, tienen un poco más claro su propósito y siento que la Casa de la Cultura, para ser un organismo que depende directamente de, de los aspectos gubernamentales, um, pues sí debería de tener eh, mayor posibilidad de incidencia en el desarrollo cultural de la ciudad y no tiene nada. Entonces pues eso para mí es lo que hablaba un poquito de lo de la falta de visión, ¿no? O sea, como... Porque eso yo lo veo en, en general en las instituciones de, de aquí, incluso un poco en el Instituto de Cultura, como esta idea de no sé hacia dónde estoy llevando las cosas, estoy cumpliendo con el uso del presupuesto para las actividades culturales, pero no estoy desarrollando para nada la escena cultural de Guanajuato eh, apoyando a quienes trabajan en eso fuera de las instituciones, ¿no? Entonces, pues sí, siento que ese es un poco el problema que pues que en este punto de la historia, la casa de cultura no sabe por qué existe y pues no está justificando su existencia. Entonces, pues sí, tendría que, que hacerlo. Sí, este... Muchas gracias. Carla, por favor, y luego pide. Ah sí. Yo nada más quería hacer un comentario en cuanto a lo que decía Carlos de, de que cualquier artista podría derribar a a un político, a cualquiera, yo creo que sí puede ser eso. este Vemos que los artistas son personas muy sensibles, muy capaces, muy inteligentes y tienen esa sensibilidad para entender eh, una situación ¿no? y para reflejar esta realidad social. Tienen esa sensibilidad para hacer esa, esa reflexión de lo que está pasando, y pues lo hemos visto con muchos grandes exponentes de los que ustedes ya han mencionado, algunos Chávez Morado, Diego Rivera. Sin embargo, Creo que lo que aquí hay que sobresaltar, resaltar, es el gran trabajo también que se está haciendo desde esta crítica académica, de, desde la academia que Dafne está realizando y que creo que es un parteaguas en el arte local de, de, de Guanajuato. O sea, son las bases para de aquí, entonces sí, tomar acciones como las que nos dice Carlos, pero creo que lo más valioso de este trabajo es esta conceptualización y este diagnóstico que ella nos marca con este trabajo y es muy, muy valioso. Eh, muchísimos, eh, yo vi un comentario ahí medio negativo, no sé si tomarlo como negativo, pero me pareció un poco negativo, que decía algo acerca de que un verdadero artista es aquel que vende eh, su trabajo, no el que aprovecha una beca. Pues yo le diría a esta persona que esa postura de dicotomía frente al poder del mercado en el arte, este, pues es muy un poco improductiva y es un poco incoherente también. Eh, el, el marco económico que rige el sistema del arte, pues también es un factor que debe de analizarse y debe de analizarse desde la academia, y pues creo que ese es, el, eh, es un factor más para analizar, no es como el enemigo a derribar, ¿no? Entonces, pues yo sí te felicito nuevamente, Dafne, por tu trabajo y por todo lo que has logrado y por todo lo que estás haciendo, no solamente desde la teoría sino también en la práctica. Sí, Piri, por favor. Yo quisiera cerrar este hermoso capítulo de Daphne, porque se me hace tan sana, tan pura. Primero, es muy difícil hablar de cultura en un estado donde la mayoría de los políticos no tienen cultura. Cultura es respetar el arte. No pueden hacer, Carla, con todo respeto, un nuevo proyecto si los, como dijo Dané con mucha certeza, usan el presupuesto para cumplir con el ejercicio, jamás pidan, viste, a esta casa del Conde rule a ver un, un museo, lo más pobre que puedes ver el museo. Es un ejemplo de lo que estaba diciendo Dané. Hemos tenido que es un escrito como tengo tenemos, tenemos un poeta, que a hace como el cocodrilo Huerta. Tenemos tantas cosas tan grandes Guanajuato que hoy vivimos una de las etapas más pobres en materia cultural. No podemos pedirle a la Casa de Cultura Lolita que haga algo si el presidente municipal es un ígnaro. Fíjate que reciente fui. Ígnaro. Total. Un cuate que no termine la escuela. La terminó online con un título de alquiler. No puede ser que le puedas pedir peras al olmo. ya mi señora madre, para y Hoy, la máxima obra cultural del gobierno del Estado es una G en la Plaza de la Paz. O sea, todos la han visto, ¿eh? Para que no digan que uno levanta difamaciones en este programa. No es posible que no tengan la capacidad de decir, vamos a traer a los artistas, gobernador, a exponer su arte. Hay cientos de espacios comunitarios para hacerlos y usar el presupuesto para promocionarlos. A la gente la llevan y tienen razón, Carlos. A las momias, que no es museo, la suben y los llevan a los hoteles de, de ¿cómo se llama El, el de reelecto, como se, llame, se llama se va el nombre. Y dos, no es posible que no vayan a ver el arte. Los llevan a la emoción social mentiras, o, en la cochea de quién sabe quién. Cosas que no, que no expresan en ningún momento la fuerza del de arte que ganó. Te agradezco, Dané, porque me diste un aliento de pensar que Guanajuato bueno, sí puede revivir otra vez con el arte. Yo soy un apasionado del arte. Gracias, Memo, y gracias a todos. Muy buenas tardes. <risa> gracias. Sí, Carlos Arce, por favor. Yo simplemente quiero hacer nada más una observación, sobre todo, otra vez, sobre el chauvinismo guanajuatense que de repente impera por acá. Este, pues también realzarla pues algunos, algunos artistas que vienen de fuera desde muy lejos, algunos desde Silao incluso, pero hay otros como John Evin, por ejemplo, que viene de Estados Unidos, o Jim Byron, en fin. Entonces, hubo también gente que vino a, a, a establecerse a Guanajuato. Digo, el, el, el tema que tenemos de San Miguel, pues muchos americanos que hacen arte, que hacen cosas también, llegaron ahí, se establecieron y empezaron a hacer sus cosas. Digo, al arte no se le puede poner cortapisas de tipo, de tipo nacionalista, eso ya pasó, digo, dejemos, el, hay que dejárselo a, a Diego y a, y a Siqueiros y a Orozco, en fin, este, al propio Pepe Chávez Morado, pero, pero, pero pues el arte tiene que estar abierto, tiene que estar abierto al mundo, estábamos viendo lo que nos está platicando Dafne de, de, de Sudamérica, por supuesto, pues Europa, de donde sea, pues hay que estar abiertos y más si gran parte del centro de actividad cultural es una universidad que debe estar abierta al mundo, por supuesto, y que vengan maestros japoneses padrísimos y chinos lo mismo. Entonces, esto es lo que va haciendo funcionar más fuerte y más fuerte a este asunto de la, de la, de, de la, de la cultura, pues, que es el nivel más alto al que podemos aspirar como seres humanos está el rendirnos ante la estética ante la idea hasta ante el pensamiento este genial pues es algo sensacional no este será difícil construir una Florencia evidentemente pero pero hay que intentarlo y de hecho ya lo hemos hecho de tal manera que hay que reivindicar todo eso hay que esencialmente hay que Reivindicar el arte, la cultura, frente a un, a un gobierno estatal y a un gobierno municipal que poco les preocupa eso, les preocupa más las abejas de Guanajuato o, los, o cualquier cosa de esta. El, el deporte y el arte es lo mismo, no hay ninguna diferencia. En fin, este, toda esta banalización hay que superarla y hay que llegar a las políticas públicas serias cómo integrar la, la comunidad artística, de donde venga, de donde esté, abrirle espacios, abrirle puertas y abrir nuevos horizontes para una cañada. Eso es lo que yo propondría. Gracias. Se nos durmió el coordinador. <risa> Pero creo, creo que había comentarios y preguntas. ¿no, más? Ah. Carlita, porque no hacemos lo de los, los comentarios que hay en la, en la red, en, en Facebook. ¿Los tienes tú todos? No los tengo, pero no me aparecen todos, pero si sí tú los tienes, Lolita. A ver, ok. Eh, Armando Morales dice, Muy buenos días y saludos desde Oregón. Eh, Eduardo Sarabia dice. ¿Cómo vincularían la escena cultural con el turismo? ¿Quieres contestar, maestra Dafne? Uh, híjole, pues es que la cuestión es que son dos cosas diferentes. <ríe> o sea, de hecho, más bien el problema de vincularlas es el problema de Guanajuato. O sea, el hecho de que los presupuestos y las intenciones de cultura desde el gobierno estén siempre intentando vincular el desarrollo cultural con el desarrollo turístico. Eh, cuando no observan que si se, si se pretende promocionar a Guanajuato como un centro cultural, primero tendría que promocionarse la cultura y el turismo sería secundario en el sentido de que pues ya habría algo que ver en ese sentido. no Entonces, eh, más bien para mí es eso, mm, hay que desvincular la cultura del turismo y tratarlos, eh, en, su, en su debida importancia porque por supuesto que el turismo es muy importante económicamente para Guanajuato, no estoy poniéndoles una cuestión jerárquica, sino justamente en una cuestión eh, separada, o sea, no hay que tratar la cultura solo en relación a cómo beneficia el turismo Eso. Ok, espero que, que quede entendido este, para la Sarabia. Arabia eh, dice Oye, que, si, Lolita por Lolita. echarle muchas Lolita, Ay, perdón, más una cosa porque, porque fue muy provocativa Dafne en esto, ¿eh? este, y me gustó mucho su comentario. Es que es un comentario fundamental para Guanajuato en estos momentos, esto que está comentando Dafne realmente. Eh, yo no pienso exactamente igual que Dafne. Yo creo que sí tiene mucho que ver la cultura con el turismo, pero hay que entender que esa, ese, el turismo que estaba viniendo era turismo que venía a ver la cultura de Guanajuato y a Guanajuato a experimentarlo como centro cultural. Entonces, eso, eso, ¿qué es lo que construye? Eso, y me voy a ver muy neoliberal, pero lo que construye también es un mercado. Este, ¿Quién compra arte? Pues hay que ver qué tipo de mercado. Ya sé que hay muchos tipos de arte, etcétera, ¿no? Pero, pero cierto tipo de arte muy especial, pues necesitas un turismo... De otra, de otra calidad, vean vean San Miguel, qué clase de turismo va y cuánto gasta en comprar arte, por ejemplo, y otros muchos lugares. No quiero decir que esto nada más se vuelva algo tan fungible como eso, pero, pero sí es importante y sí impacta. Pero si tú lo que quieres es un turismo que venga a ver a las momias, ir a la cochera del quién sabe qué y al, y al, y al, y al, y al Museo de la Inquisición o alguna cosa de, de las torturas, o alguna cosa de esas, pues es puro chafa. Y luego eh, comprar las, las, las, las charamuscas este, y, y un buen reventón en la noche, emborracharse y meterse todas las, todos los las cristales chuelas. que puedan. Y, y ya, ya estuvo, se acabó. Eso, eso fue, ¿no? Bueno, si quieres eso, pues no vas a tener cultura ni mediana ni mucho menos, pues vas a tener eh, música electrónica y raperos. Entonces, eso es lo que, eso es lo que quieren los guanajuatenses, eso es lo que quiere el, los, el gobierno del estado, eso es lo que quiere la Universidad de Guanajuato. Esas pueden ser manifestaciones que aparecen y sí, pues ahí están, nadie, nadie las pone en duda. Pero yo creo que aspiramos a otra cosa y si aspiramos también a que el turismo que venga, o pues sea, un turismo que venga también a ver la cultura de Guanajuato a la formación de una ciudad, en, en un lugar que no debería de estar, una ciudad fuera de los convencionalismos, no solamente por su arquitectura, sino por la forma de pensar de los guanajuatenses, que era absolutamente liberal. Guanajuato sí es una ciudad liberal, este, absolutamente, en contraste con León, y hay que decirlo. Este, ¿Por qué? Porque los liberales estuvieron en el Colegio del Estado, Don Manuel Doblado fundó el Colegio del Estado y eso le dio luces diferentes a Guanajuato y a partir de ahí cambió muchísimo. Eso es lo que yo diría. Sí, claro, para mí era cuestión más bien de vincularlos en cuanto a la cuestión de las políticas públicas, ¿no? Como de concentrar el desarrollo en dos ejes separados. Pero sí, claro, pues sí están relacionados en ese sentido. Claro. Si quieres continuar, ahorita por favor. Con Sígueme, con... Ok. Clofer dice, felicitaciones por echarle muchas ganas. Me imagino que es para, para Dafne Valdivia, para la maestra. Eh, Eduardo Sarabia nuevamente dice, consideran que hay una corresponsabilidad entre los organismos de arte con los organismos de turismo? Eh, ¿Quieres contestar, maestra, o alguien quiere contestarle a, a Lalo Sarabia? La vuelvo a, a repetir. Dice, es, consideran que hay una corresponsabilidad entre los organismos de arte con los organismos de turismo. Sí, por favor. Claro que hay. Claro que hay. Yo no sé a quién le ocurrió la maravillosa idea de crear una Secretaría de, de Cultura, que ni siquiera de Y la separó de la Secretaría de Turismo, cuando está en mano Unidas. Yo no puedo promover algo si no va fundamentado en el arte, en la cultura en Guanajuato. Claro que sí, lo que me gusta es muy cierto. Es un error gravísimo que no haya una interacción entre la Secretaría de Cultura, que no sé qué haga, con la Secretaría de Turismo. Es fundamental eso. No, bueno, yo agregaría que eh, todo el sistema, en casi todo Occidente, está mal. Por las Secretarías de Cultura deberían ser las secretarías, madres, de todas las demás secretarías. La cultura es todo lo que hace el hombre, incluyendo la educación, no al revés. El pueblo se conoce por su cultura, así es, efectivamente, y todos, todos los pueblos de Así Sea, el más recóndido, tiene cultura. Ok, este, dice Armando Morales, Dafne. No hay duda que los negocios en general deben de apoyar económicamente a los proyectos culturales bien organizados. Más cultura, más turismo y por consecuencia más ganancia económica. Pero estamos mal acostumbrados a que papea gobierno de todo, a los ciudadanos nos falta mucha iniciativa. Ramón Bernal dice, el reto del artista con su obra es buscar el foro para su exposición Venta y desarrollo. Si la política en turno en su localidad es palomear actividades, restringir sus lugares de exposición a tendencia o filías, o filías y conllevar restringir derechos al artista local y cultura al público en general, haciendo esto más difícil para el del arte en su proceso de desarrollo. Luis Arce. Claramente lo que está sucediendo en el impulso a la cultura y el arte y sus manifestaciones es un reflejo de la visión que, el, que las administraciones públicas tienen de él, si tienen visión, entre paréntesis lo pone Luis Arce dice, en Praga existe un muro dedicado al sentimiento del pueblo, imagino que es pueblo, por su tipo de gobierno. En Guanajuato sería bueno un muro artístico en donde el pueblo proyecte a su gobierno. ¡Híjole! <risa> Ramón Bernal, el verdadero artista vive de la venta de su obra al público quien lo hace artista, o sea, de su venta de su obra al público quien lo hace artista y no de la beca o recursos de una brillante gestión quien le dará recursos temporalmente y no una carrera sustentable. Armando Morales dice, observatorio, ustedes saben que todo lo relacionado con lo artístico en Guanajuato muchas veces se maneja con relaciones políticas y con el me caes bien, entre comillas. Esos son los, los comentarios que yo tengo, no sé si alguien más, Javier. Sí, bueno, no sé si quieras reaccionar, a Dafne, a, a, a los comentarios del público, por favor. Oye, perdón, es que hay uno que no leyeron, que es muy importante, de Enrique Avilés. Rodríguez y dice la cultura no es homogénea, existen franjas como la cultura de élite, que es básicamente de lo que han estado hablando, pero existe también la cultura popular y de masas que también forman parte de la cultura. En Guanajuato la cultura la han vuelto lamentablemente un negocio rentable para hoteleros, restauranteros y cantineros. Yo creo que no vio el programa completo y no vio la presentación de Daphne. Entonces claro. no puede entender. Está hablando de otra realidad totalmente distinta. Y sí, bueno, yo, yo quiero hacer un comentario personal a, a Daphne y a su grupo. También para animarlas a que sigan trabajando en esa línea. Que le dé posibilidad a los tres tipos de artistas que yo conozco que son los que producen para ellos mismos, los que producen para los demás y los que no producen pero son capaces de ver las peculiaridades de las obras de otros, es decir, a los artistas críticos. Ojalá que logren ustedes, conseguir, para cada uno de ellos, conseguir eh, políticas públicas que eh, faciliten la libertad de, de todos los eh, tres tipos de artistas para expresarse, las condiciones para que puedan producir aún para ellos, solo para ellos o para los demás. Y que, claro, las condiciones del mercado se las regula el mercado, pero no las políticas culturales. Bueno, es que, a ver, <ríe> ahorita ya con lo de los comentarios que me hicieron ahí todo. Eh... Es que sí, está esta cuestión de, por ejemplo, este de, de que el artista vive de su obra y no de las becas y todo eso. Mm, en realidad, un artista es el que vive de su especialización, eh, no necesariamente solo de la venta de su obra. Eh, entonces, el problema con los fondos concursables es que en realidad son una, un parche de las instituciones para no hacer buenas políticas públicas que permitan el desarrollo de un mercado de arte. ¿no? O sea, eh, porque los fondos concursables acaban siendo eh, pues un remedio para muy pocos. O sea, es complicado mm, decir el artista es el que vende su obra y no el que gana una beca porque normalmente son los mismos. <risa> o sea, hay, es como complicado los fondos concursables están ahí para paliar el hecho de que no se ha logrado constituir un mercado de arte en un lugar en particular. Y entonces, ¿cuántos artistas verdaderamente están siendo beneficiados por los fondos concursables? Un porcentaje mínimo. O sea, no es, un, no es una reparación de, pues, de esta falta de, de políticas públicas para el desarrollo del arte. Eh, y precisamente la cuestión está en que yo creo que la responsabilidad del artista es la calidad de su propia producción, su propio posicionamiento, tanto político como dentro del mercado de, de la carrera, la que se supone que quiere generar, igual que en cualquier otra profesión. Eh, y pues la de organizarse colectivamente para exigir estas cuestiones. Lo que no es responsabilidad del artista ni de los gestores independientes es eh, suplir las responsabilidades del Estado. Entonces, la cuestión es esa, que, que la organización política desde los trabajadores del arte es para exigir al Estado que cumpla con su responsabilidad, no para reemplazar al Estado, porque entonces es muy cómodo, porque eso pasa mucho, que uno dice, ay, pues es que en esta parte falta este, cubrir estos aspectos culturales. Entonces yo voy a tomar esa responsabilidad y es como de no. O sea, tu responsabilidad es notarlo y decir esto falta y organizarte para exigirlo. Entonces esa es la organización política, porque si uno se posiciona, uno puede pensar no solo en las cuestiones del arte y la cultura, en cualquier aspecto social, eh, o económico, si, si así reaccionara la población, pues para el gobierno sería comodísimo, ¿no? O sea, es como esta cuestión que sucedió desde las políticas públicas, por ejemplo, de la administración de Fox, que en las políticas públicas decía este concepto de ciudadanización, que en realidad implicaba... Nosotros ya no te vamos a apoyar como gobierno, las iniciativas ciudadanas son las que ahora se van a promover, que en realidad implica tú encárgate de estas cosas de las que yo me encargaba antes. Que pues bueno, era como, es esta tendencia que sucede de, de esta eh, pues transformación de un estado que solía ser muy paternalista, un estado pues ya en, en posturas más neoliberales. Pero bueno, o sea, es como la misma cuestión, ¿no? Como tenemos que tener claras cuáles de las cosas que hacen falta para el desarrollo del arte y la cultura en un lugar en particular, en la escena local, cuáles son responsabilidad de nosotros como al momento de asumirnos como trabajadores de arte, qué cosas no estamos haciendo, qué cosas nos falta aprender, cómo nos falta prepararnos o posicionarnos o organizarnos, y qué cosas en realidad son responsabilidades del Estado que no está cumpliendo desde las políticas públicas, desde la asignación de presupuestos, o desde, la misma, desde el mínimo conocimiento de cómo está funcionando la dinámica de las personas que trabajan en arte y cultura fuera de sus instituciones. Entonces, pues sí, eso, o sea, nomás quería como aclarar que que eso, que yo creo que, que la responsabilidad de, de los trabajadores de arte es eh, la organización, en cuestiones de organización política, es eso, o sea, como el, la observación y la exigencia y la, y la organización colectiva. Eh, y pues eso. Pues muchas gracias a Dafne, Valdivia y Yades por tu participación brillante en esta, en esta sesión del observatorio. Ciudadano, te agradezco mucho. Estuvimos casi dos horas y media, dos horas veinte, veinticinco. Este, y fue muy enriquecedor para todos, incluyendo a nuestros eh, seguidores en internet, esta plática sobre el estado actual de las eh, artes en, eh, en Guanajuato. Muchas gracias. Buenas tardes y tenga buen provecho. Nos vemos la próxima semana en esta sesión del observatorio en, eh, por internet. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.